Buenas noches, buenas noches a toda la gente que se esté uniendo a esta transmisión. Estamos en vivo y en directo, tenemos el día de hoy un eh, un, un invitado, el día de hoy vamos a tener un invitado, un parapsicólogo va a venir a platicarnos acerca del mundo de lo sobrenatural de lo paranormal, de lo extraño, de lo desconocido. Estamos en el podcast Oxlack. si bien ayer estábamos en la rajada peludona, ese es un programa que hacemos de radio, pero hoy es un podcast. Sí, soy igual, sí estoy igual de prieto, sí traigo la misma ropa, pero es diferente programa. Aquí soy diferente, aquí nada de, de chismecitos. Aquí vamos a platicar con el invitado y me gustaría que hicieran sus preguntas conforme vayamos hablando que le hicieran ustedes preguntas a eduardo escoto eduardo escoto para psicólogo lo vamos a tener ya en un momento son las eh, 8 .57 de la noche la cita era a las 9 así que estamos a muy buena hora acabamos de entrar diabólica nama bienvenida a héctor salinas también a Roco a león para la gente que esté viendo este video y se haya perdido la transmisión, eh, lamento mucho que no esté dentro de las transmisiones, porque el chat se pone súper interesante, muy, muy padre que se pone en el chat, si tú estás viendo este video ya como repetición y todo eso, pues espero que sea de tu agrado, pero a, a, en algún momento date la oportunidad de entrar a, a la transmisión en vivo, porque el chat es una maravilla, una maravilla este chat. Un abrazo para Crisa ya, en YouNow, a Job López también, a Raúl Ponce, bienvenidos. Al patrón Mandujano, a Georgie Game, a Belorofonte Quimera. Estamos en eh, el podcast Oxlack con un invitado. Evidencia X, César Buenrostro está aquí. Le mandamos un abrazote a nuestro buen amigo eh, César Buenrostro. César Buenrostro que, que les gustó mucho su plática y que esperemos. Que venga nuevamente César Buenrostro. Vamos a mandarle el link a nuestro invitado. Para que pueda entrar. Le hemos mandado el link. A mi West le mandamos un abrazo. Gracias a toda la gente. A Elena que es su cumpleaños. Le mandamos un abrazote. Elena te queremos mucho. Sin ti no sería lo mismo este chat ni estas transmisiones. Espero sigas entrando aquí y hacernos las noches mucho más bonitas con tu presencia. Gracias, Elena, por siempre estar acá con nosotros. Un abrazo para Candy, que nos está viendo desde eh, Progreso. Un abrazo, Candy. Un abrazote, Adriana Vázquez también. Gracias a toda la gente que me apoya en Facebook con sus estrellitas y a la gente de YouTube con sus superchats. Gracias gente que me apoye con su super chat. No es mi cumple, dice Elena Ove. Olvídalo, Elena. El, olvídale el saludito que te mandamos. Si quieres, entras. Si no, no. Ayer ni te extrañamos. Nadie se acordó de ti. No la pasamos tan padre que quién se iba a acordar de Elena B. Así que no te preocupes. También lo dije de dientes para afuera. Eh, Adriana Vázquez, un saludote. Adriana María de la Luz, bienvenida. Juan Carlos Ch. Josué Herrera, Angélica Jiménez... Antes de que iniciemos, Evelyn, bienvenida, buenas noches. Antes de que iniciemos, díganme si se escucha muy alta la música que tengo de fondo o si no se escucha, porque a mí como que, como que siento que hay mucho ruido. Díganme si se escuchan esos tronidos y eso, ¿se escucha bien o le bajo? Gracias a, a, Moreles, a Alina Morales. William Contreras, gracias, Iblis Vandala también, no se escucha, se escucha un poquito más del usual, entonces está bien Evelyn, das luz verde para que iniciemos, se escucha bien, bien, bien, muy bien, yo escucho muy fuerte, pero si ustedes apenas si lo perciben, pues muy bien, gracias a Gaby West, que nos inicia eh, este programa con 5 dólares, super sticker, gracias Gaby por ese super chat, vamos al canto del ángel y ya vamos con nuestro invitado gracias por los superchats, gente recuerden que los superchats son importantísimos para que esto se haga realidad y traigamos a invitados como el de esta noche gracias se escucha un poquito fuerte a ver vamos a bajarle un poquitito ahí está vamos a dejar que entre nuestro invitado Buenas noches, mi hermano Eduardo Escoto, bienvenido. Oxlack, muchas gracias, buenas noches, gracias por la invitación a tu canal. Muy contento, por fin lo logré desde hace muchos años poder entrar en contacto contigo. <risa> Muy contento de estar aquí en tu canal esta noche para hablar de estos grandes temas. No, es un gusto, fíjate que estamos haciendo entrevistas pues a toda la gente que se dedica a esto de los fenómenos paranormales y tú sí. ya eres parte de, de la vieja escuela, entonces es, es bueno que haya esta oportunidad para que también nos cuentes pues todo lo que has hecho en estos años porque cuántos años llevas ya de carrera bueno son más de 20 años los que llevo eh, realizando tanto investigación paranormal como el fenómeno ovni extraterrestre eh, de hecho mis pininos fueron eh, yo soy originario de querétaro aunque actualmente vivo en, en bogotá colombia pero mis pininos fueron en, en Radio Querétaro. Teníamos un programa de radio que se llamaba Crisol Gótico. Ahí compartíamos eh, todo lo que es la música relacionada a la subcultura del movimiento dark en México. Y, este, y ahí teníamos una sección precisamente de leyendas. Ya posteriormente eh, recibo, un día compré una revista, seguramente las la debe haber llegado a, a, a ver o a tener, sí. que se llamaba Zona Siniestra. No, la recuerdo, ¿no? Yo creo que salía nada más en Querétaro, ¿no? Sí, no, es, esa revista era, era este, de circulación nacional. Eh, era una revista quincenal. Ahí recibo, pues, eh, vi la publicidad de la invitación a formar parte del equipo de corresponsales y es que comienzo a investigar historias de fantasmas ya de manera, vamos a decirlo así, profesional. Eh, y que solamente, pero me sentía muy limitado porque era solamente como escribir y tomar fotografías y yo quería hacer algo más. Entonces fui empezando poco a poco, tanto en programas de radio como en programas de televisión a nivel local. Estuve allí en Canal Televicable, Canal 14. Eh, había dos programas, uno se llamaba Un Paseo por shambala que lo, eh, era completamente el tema esotérico, y un programa que se llamaba Factor Desconocido, que era conducido por Arturo León Navoites, quien fue o es miembro del, de lo que es el CIFEAC, y, y ya de ahí fue que eh, comienzo, pues prácticamente a irme metiendo poco a poco en el tema de la investigación Oxlack. ¿no? Muy bien, ¿eso en qué año fue? No, pues estoy hablando, ¿qué sería? Mira, tengo, mi hija tiene 18, hace como 20, más de, un poquito más de 20 años, un poquito más de 20 años, porque, el, o sea, mi hija tiene 18 años y yo empecé justo antes de cuando éramos novios, su mamá y yo. Eh, pues este es cuando comienzo prácticamente a, a incursionar en el tema de lo paranormal. En el tema de YouTube, pues sí, tengo eh, ya constantemente el, el, el contenido diario en mi canal desde hace aproximadamente dos años, un poquito más. Anteriormente solamente subía eh, videos ahí esporádicamente, pero, re, o sea, reitero, re, eh, ya dedicándome al, al tema del del misterio, pues ya son más de 20 años de, de trayectoria, en los que no solamente me he dedicado a investigar el tema, sino también he, he formado parte tanto de algunas sociedades secretas, lo pongo entre comillas, algunas eh, escuelas eh, de ocultismo eh, con diferentes tipos de maestros, desde chamanes, parapsicólogos, eh, brujos, eh, en fin, una gran eh, gama de lo que es el abanico de posibilidades del mundo de lo oculto. Muy bien, pues ahorita nos vas a platicar todo, toda esa experiencia que tienes. Me gustaría que empezáramos eh, con que nos dijeras qué es un parapsicólogo, porque la gente eh, quizá no está acostumbrada al término. ¿Qué es un parapsicólogo? Bueno, eh, para parapsicólogo es importante, eh, yo siempre lo menciono y, y, y aprovechando también esta gran plataforma que tienes en tu canal de YouTube, aclararle a las personas que nos ven y a los que nos vayan a ver posteriormente que el, el término parapsicólogo no implica alguien que sea brujo o alguien que haga rituales, el, el tema de la parapsicología se ha tomado en ocasiones para, para manipular a la gente y, y tratarles de engañar o hacer otro tipo, otro tipo de cosas. Entonces, un, un parapsicólogo o la parapsicología, eh, si dividimos la palabra para, quiere decir más allá de la psicología. Entonces, la parapsicología o el parapsicólogo es aquella persona o aquella corriente que estudia los fenómenos de la mente, es decir, la, este, los poderes psíquicos como la telepatía, la telequinesis, la clarividencia, la clariaudiencia... Todos esos fenómenos que entran dentro del fenómeno de la mente o de la psiquis es lo que estudia la parapsicología, pero hay diferentes ramificaciones también de la misma parapsicología. La parapsicología científica eh, pues estudiada por el doctor Joseph Van Rijn, quien en algún momento fundó el primer laboratorio de parapsicología en los Estados Unidos, allá en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, pero también existe la parapsicología espiritual que es la que se encarga ya Dentro de un gran abanico de posibilidades, pues, del estudio de la magia elemental, la alta magia, la demonología, la criptozoología. Eh, es una gran eh, rama de, de, de, de corrientes o de, o de estudios que se tienen ya como parapsicólogo. Entonces, básicamente es eso. Yo empecé primero como investigador paranormal. Ya después, eh, conforme fui teniendo las, las posibilidades, recibí una gran oportunidad de poder estudiar parapsicología de una manera objetiva y seria y con ello, bueno, pues convertirme ya en parapsicólogo, pero es un conjunto de muchas cosas, no nada más estudiar parapsicología, y órale ya, aventarte al ruedo a, a, a investigar los fenómenos paranormales. Mira, antes de que se me vaya esta pregunta, por ahí están poniendo que si tus tatuajes tienen que ver precisamente con lo que te dedicas. <risa> bueno, esta entrevista, no sé, yo, yo he visto entrevistas en tu canal y creo que son más relajadas, ¿no, Oslak? O sea, no es tanto así como tan... Algo tan serio, si no podemos hablar de muchas cosas, ¿cierto? Claro, claro, claro. Bueno, los tatuajes que tengo, este, el que se alcanza a ver aquí en cámara, eh, justo hace un año me lo hice. Eh, ¿Son eh, duendes? Oh, sí, sí, sí. Son duendes, porque si ustedes ven aquí a mi alrededor, pues estoy rodeado de duendes. Trabajo mucho con, con duendes. De hecho, elaboro eh, duendes personalizados, como este. Este es el mío. Este es el mío personal, este no lo vendo. ¿Cómo este se lo llama? Laboré. Este se llama Rumbor. Yo lo elaboré, es? o sea, ¿Qué? está hecho eh, con un cuerpo que es articulado a base de alambre, este, y porcelanicrón y algunos otros elementos. Entonces ellos van ritualizados. Pero por eso me tatué los duendes, porque comencé un trabajo con sedes elementales, y específicamente con el tema de los duendes, y me fue tan bien, económicamente hablando, que Ajá. cada semana tenía pedidos de duendes que dije, bueno, voy a hacerle un homenaje a los duendes y por eso fue mi primer tatuaje. Yo no tenía un solo tatuaje. Ah, ese es el primero. Este fue el primero. Y otro que tengo acá, este, eh, tengo 15 días de que me lo hice. Esto está recién hecho. Ok. Porque, eh, mi papá cumple mañana dos meses de, de haber fallecido. Ok. Entonces eh, fue algo que me marcó tanto que que quise darle un homenaje también a mi papá pues poniéndolo en un tatuaje aquí en mi cuerpo y bueno, pues aquí ya está, ya está sano afortunadamente ya, ya sanó y eso, pues esos son los simbolismos que, que tienen ahí mis tatuajes respondiendo a la gente que te pregunta Ok, sí, yo, yo creo que se, se veían mucho, eh, tienen mucha dudas sobre ti, eh porque son súper observadores yo, yo te tenía otras preguntas pero por ejemplo, también me mencionan que si eres metalero que te gusta el metal, la música no, de ese tipo. no el metal no, tengo amigos que sí les gusta, respeto, más que nada, o sea, si hablamos de, de, de corrientes musicales, pues creo que lo, lo, lo que más me gusta a mí es el, el gótico, el dark wave, el cyberpunk, un poquito, eh, y ahí sí, eh, yo soy de la vieja escuela, en, en Ciudad de México existían bandas muy importantes en mis, en mis épocas este, de juventud, ahorita tengo ya casi 43 años, tengo 42 años, pues te estoy hablando, cuando tenía 18, 19 años, pues había bandas, recuerdo a una que se llamaban, o se llaman Osico, que era eh, Dark Wave. Ellos empezaron en Ciudad de México haciendo tocadas en el Circo Volador y en algunos otros lugares así. Después emigraron a Europa. Recuerdo a Advita Meternam, a, este, a Valeria, a Triste Macrina, que son amigos muy amigos míos. Este, ahogo, encefálisis, veneno para las alas, un sinfín de grupos, agrupaciones, pero no no es metal, o sea, la corriente es completamente eh, diferente, ¿no?, al, al, a lo que es el metal o al, o al el, ¿cómo se llama este otro?, el heavy metal y ese tipo de cosas, no no es esa, no es esa la corriente. Bueno, ya hicimos dos, dos preguntas personales ahí que la gente tenía dudas sí. para este, estar examinando. Quiero saber si... En esto de la prapsicología, ¿tú desde niño tenías intenciones como de seguir esto o simplemente ocurrió por, por algo que, que se te atravesó en el camino y comenzaste a interesarte por este tema? Fíjate que sí fue eh, prácticamente desde niño que me atraían estos temas. Eh, mi abuelita vivía eh, prácticamente en lo que es el centro histórico de la ciudad de Querétaro, en una casa, típicas casas que entras y es como como un salchichón largo, largo, con las habitaciones a los lados. Y, este, y ahí comencé yo a tener algunas experiencias, de hecho, con, con, con mis primos, en los que lográbamos ver entidades pues, que, no, que los demás no podían ver y nuestros tíos no nos creían. Hasta que en, cuando yo tenía 12 años, eh, pues en algún momento había un programa de, de televisión que se grababa en la ciudad de Querétaro. Eh, yo estaba como parte del elenco infantil de ese programa, se llamaba este, el Club de Chester Chetos, o Chester Chetos y su Club, haciendo alusión al, al personaje de, de, los, de los Chetos, y entonces uh -huh. eh, en aquella ocasión fuimos a, a grabar el programa de, de, de TVQ, y cuando regreso a, a, la página, a la página, regreso a la casa de, de, de mi abuela, pues mi abuelita estaba acostada en su cama, boca arriba, con un libro de crucigramas, que a ella le gustaba mucho hacer crucigramas, y mi mamá, al momento que levanta ese cuadernito, pensando que mi abuela se habría quedado dormida, este, pues resulta ser que mi abuela estaba falleciendo en ese momento, estaba agonizando, se le había venido un ataque de flemas, entonces mi mamá corre a la cocina, pero en el transcurso de que mi mamá corre a la cocina y regresa con el vaso con agua, pues eh, mi abuela muere en mis brazos. Y es ahí un momento que fue muy impactante para mí, Oxlac, porque... Puedo apreciar cómo se desprende algo de mi abuela, que yo lo, lo relaciono como a los colores del arcoíris. O sea, se desprendió algo que en algún momento se difuminó y yo entendí que eso era su cuerpo esencial, esa era su alma, que en algún momento se estaba desprendiendo de su cuerpo físico. Entonces, recuerdo que a partir de ahí me empezó a interesar todo el tema, eh, más o menos, no sé, en Ciudad de México si sí se acostumbra, pero por ejemplo en Querétaro, más o menos a las fechas del Día de Muertos, se acostumbra una feria que le dicen la Feria de Todos los Santos, y ahí venden las catrinas de hechas de cartón, las, las máscaras de viejitos, máscaras de calaveras, ataúdes de dulce, calaveras de dulce, etcétera, y entonces bien, ¿eh? una, una de mis tías Uh, yo no recordaba esto hasta hace un tiempo una, un año que tuve la oportunidad de platicar con, con mi tlena, que ella con, con gracia o con, con, con risa recuerda que cuando me decía oye mira te voy a comprar unos cochecitos o te compré este unos muñequitos, unos soldaditos y, no, no, yo no quiero eso, yo quiero la máscara del demonio que está ahí colgada de látex o sea, ya desde niño me empezaban a gustar las cosas de terror mis películas preferidas siempre fueron El Santo contra vampiros, Contra las momias de Guanajuato, Contra el hombre lobo, todas esas películas yo me las vi. Okay. Entonces, eh, mi papá, eh, que puede ser, tenía una biblioteca en casa muy grande, en donde tenía todo tipo de libros, o sea, desde novelas, tenía toda la colección de unos libros que eran eh, de los libros de Jacques Cousteau, que, que eran sobre, sobre la, la vida en el mar. Ajá. Y, este, y había libros, había dos en, libros en específico que um, uno era pues el exorcista, que um, yo me lo aventé cuando apenas yo tenía 12 años de edad, me aventé todo el libro, y el otro se llamaba Vida después de la muerte de Harold Sherman, entonces eh, comienzo a ver que hay muchas personas alrededor del mundo que tenían experiencias cercanas a la muerte, que había personas que se dedicaban al estudio de ese tipo de fenómenos, y es ahí cuando dije, yo quiero hacer esto de grande. De hecho, en mi niñez, pues, eh, lo más común que había eran las caricaturas de los cazafantasmas, y yo tenía toda la colección de los muñequitos de los cazafantasmas. Yo me creía un cazafantasmas desde que era niño. Entonces, ya cuando llego a la edad eh, adulta, eh, tuve alguna serie de experiencias eh, un poquito nefastas con algunas amistades que me hicieron caer en el mundo de la, de la droga. Eh, no, te, no tengo te, ningún temor de decirlo, porque fue una. ¿Cuántos que, años que, tenías? Tendría 18 años, más o menos 19. Cuando, okay. este, bueno, pues esta, este grupo de amistades pues, hacían que consumiéramos eh, cierto tipo de droga los fines de semana que pues en algún momento, eh, ya lo podemos platicar si quieres en alguna otra ocasión, tuve pues una experiencia con algo que yo considero que no era un ser humano, era alguien que no sé, eh, no sabía más bien en ese momento de dónde provenía, pero ya después muchos años logré comprobar pues que no era, pues no era como de este, como de este planeta, ¿no? Pero que vino completamente a cambiar mi vida, porque si no hubiera sido por esa, esa persona, simplemente yo no estaría tal vez aquí platicando con, contigo, porque hubiera seguido por ese eh, camino muy negativo. O sea, de la experiencia a ti, ¿te hizo rechazar ya esto que estabas consumiendo? ¿Te dio miedo? ¿O qué fue? El remordimiento? No, ¿Qué fue? No, fíjate que fue una... Yo le llamo amistad, eh, era... Te lo voy a platicar brevemente, era un personaje que decía llamarse Sebastián. Yo lo conocí en, en el centro de la ciudad de Querétaro, yo lo veía, o tú lo veías y pues era como un gringo canadiense, rubio, ojo azul, eh, lleno de tatuajes, por cierto, vendiendo flores. Y lo más curioso, pues es que ver a un extranjero vendiendo flores, eso no es común. Sí. Normalmente ellos van de vacaciones. Entonces, eh, nunca me dijo, o sea, soy extraterrestre, no, nada de eso, nada. Simplemente un día se me acercó, y estaba con este grupo de amigos, y me dice, Eduardo, le digo, sí mira, este, tú no me conoces, pero yo a ti sí, y quiero platicar contigo, ¿tienes cinco minutos? Y Pues yo pensé, o oh, este cuate me está tirando la onda, o me quiere evangelizar, o no sé no sé qué cosas se me imaginó en ese momento. Sí. Total que le di los cinco minutos, y él me dijo cosas de mi vida privada que yo no le había dicho a nadie, entre ellas, pues la muerte de mi abuela. O sea, me dio santo y seña de cómo habían sido las cosas, y me dice, mira, yo estoy aquí para ayudarte, para ayudarte a enderezar tu camino si es que tú quieres. Eh, la línea entre el bien y el mal eh, es muy delgada. Y tú no puedes, o sea, si es blanco o negro, tú no puedes ser gris. Tienes que escoger un camino. Y así como me hablaba de cosas muy, o sea, profundamente muy espirituales, del conocimiento de cosas de la Atlántida, el, los simbolismos de la, de la cruz egipcia o Ankh, eh, también me podía hablar de cosas muy mundanas. Pero fue esta amistad, él siempre hizo mucho hincapié en esa palabra, amistad. O sea, yo quiero hacer amigos contigo, quiero que seamos amigos entonces eh, pasaron unos cuatro o cinco meses de hecho eh, mi mamá eh, lo llegó a conocer porque él llegó a ir a la casa y un día simplemente me dijo mira, yo ya cumplí con mi misión eh, ya es momento que yo me vaya a, a seguir con, otro, eh, con otros proyectos que tengo y me dijo el día que tú me quieras encontrar puedes ir al sur de Chile en una isla yo ahí vivo con mi familia eso fue lo único que me dijo Okay. Yo no sabía, realmente en ese momento no estaba metido yo mucho en el tema OVNI, ni en ningún tema, porque yo andaba metido en otras cosas muy, muy, muy negativas, sino que eh, conforme fue pasando el tiempo, fui tomando o conociendo personas que me fueron allegando al conocimiento del mundo espiritual, reitero, chamanes, eh, parapsicólogos y todo eso, y fue más o menos en el año 2016 aproximadamente, eh, trabajando con un reconocido personaje del fenómeno Obri en México eh, un día junta a, a, la, a la junta de producción y empezó a dar los temas, era mi primer pro, eh, programa o mi primer eh, participación en el programa que él tenía en Canal 9 Televisa y sí. entonces dice, a ver Eduardo este, ya dimos todos los, eh, todos los temas ahora sigues tú quiero que me hables del tema Friendship es un tema que se origina en los años 40 en Pescara, Italia, el contacto de seres extraterrestres con más de 150 personas de aquella región. El doctor Stefano brecha escribió un libro así, así, así. Y quiero que me hagas un inicio, un desarrollo y una conclusión de esa historia. Concluye en Chile, al, eh, con una experiencia de la isla Friendship. Cuando empiezo a investigar este tema, me doy cuenta que Friendship o amicizia quiere decir amistad, Considero o creo en mi punto muy personal de vista que la experiencia que yo tuve tenía algo que ver con esto. Ya después, eh, todavía hasta hace como un año más o menos, logré entrevistar a Octavio Ortiz, que es uno de los principales testigos del caso Friendship en Chile. Y cuando yo le cuento esto me dice, no me cabe duda que eran ellos. Y curiosamente durante la transmisión, que, que fue en vivo en mi canal de YouTube, se metió se coló una especie de audio en donde dicen Sebastián, el nombre con el cual yo conocí a este personaje que vino a salvar mi vida. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Qué profundo esto! ¿Por qué crees que un extraterrestre de la isla Friendship haya ido hasta donde tú estabas y de alguna forma a rescatarte de ese mal camino que eh, estabas emprendiendo? Bueno, ¿Por qué crees que haya sido elegido? Yo no diría, yo no. Podría asegurarte que, sea extraterrestre, que sean extraterrestres, yo no podría asegurarte porque pueden eh, haber muchísimas cosas, como tú bien lo sabes, eres un muy buen investigador. No solamente podemos hablar de extraterrestres, podemos hablar de seres intraterrestres, podemos hablar de seres ultraterrestres, o sea, el multiverso del cual la exopolítica ha hablado mucho pues nos hablan de muchísimas razas que aparentemente ya podrían estar visitando el, el, el planeta o que ya podrían estar aquí. Entonces no podría decirte que era un extraterrestre. Lo que sí es que fue muy interesante porque a partir de ese momento mmm, me empezaron a llegar cosas de ese caso. O sea, tengo los, por ejemplo, los únicos tres libros que deben estar por aquí atrás, de ese caso. O sea, el, los dos libros que escribió eh, Stefano Brescia y otro que escribió Octavio Ortiz en Chile. Son los únicos tres libros que hablan de este tema. Entonces, fueron llegando cosas poco a poco. Del por qué, a la fecha, creo, creo que es por el trabajo que, que vengo desempeñando eh, como, como liberador, como terapeuta alternativo, con algunas técnicas que utilizo, porque están muy encaminadas a el ayudar a otras personas. Y porque además esto me, me comprobó, me demostró, que no siempre el, el, el tema de, de, del, del consumo... De, de estupefacientes, no siempre es negativo a veces puede tener el trasfondo positivo si vemos ¿sí? que es una experiencia que tenemos que aprender y que de esa experiencia vi cómo algunos de mis amigos fallecieron por eso y ese mismo eh, tópico me hizo entrar en conciencia me hizo entrar en razón de no volver a consumir ese tipo de cosas creo que podría estar eh, influenciado por ese o, o dirigido hacia ese, hacia ese tema Uxlac. o sea el tema de la sanación y el tema de apoyar a las demás personas Ok, eso sucedió cuando tenías 19 años, después nos contaste pues que entraste a este programa sí. a la redacción de un programa, ¿verdad? Sí, sí a la redacción eh, de un programa eh, que sé que no son muy amigos tuyos pero bueno <risa> No, no, no, tú puedes hablar abiertamente yo bueno, no tengo problema con nadie Yo entré eh, eh, yo entré a la, a la redacción entré primero que nada a, a Tercer Milenio, con Jaime Mausán entré con mi programa de televisión por internet, porque yo comencé a hacer a, eh, televisión por internet en el año 2011, en Greta, en un portal que se llamaba, o se llama Ciudad y Poder, ahí teníamos un programa que se llamaba Sexto Sentido, de hecho, yo entré como invitado a ese programa, después me quedé yo con el programa, por la cantidad de personas con las cuales eh, pues tengo, tengo un contacto directo referente al mundo de lo, de lo esotérico o de lo espiritual. Eh, entonces, eh, cuando se sale el conductor principal, eh, comienza eh, pues el director del, de este canal de, de, de Querétaro, me dice, oye, cámbiale el nombre, eh, se llamaba Misterios Revelados. Entonces, en algún momento eh, tuve la oportunidad de empezar a hacer algunos eh, reportajes para Tercer Milenio Noticias en aquel momento lo conducía Johanna Díaz Vargas, a quien tú conoces perfectamente, y eh, yo era como su corresponsal en Querétaro. Ya después de ahí recibo la oportunidad de, de, de que Maussan me dijo, oye, no tenemos un programa de fenómenos paranormales en tercermilenio.tv. Te invito a que vengas, hagas tu programa acá una vez a la semana. Y así fue. Entonces, ese era eh, mi trabajo. Ya posteriormente, pues, Maussan eh, le gustó, le gustó mi trabajo, a pesar de los pocos recursos con los que siempre eh, he manejado eh, pues mis investigaciones, porque anteriormente, ahorita ya pues tengo la, la computadora de una de la marca de la manzanita aquí enfrente de mí transmitiendo, ya tengo pues el estabilizador de video, ya tengo un celular que graba en 4K, pero anteriormente no tenía nada más que una camarita Kodak, de esas de bolsillo que grababa video, y con eso yo pegaba una tela verde, ni siquiera tenía iluminación, yo aprovechaba la luz del sol a cierta hora que le daba la luz al verde, y decía este es el momento para grabar, y yo empecé a hacer mis, mis pruebas de croma entonces todo eso le, le gustó a, a, a Jaime Maussan y ya fue cuando me invitó a, a, a Tercer Milenio, y cuando vos, mi trabajo, me dijo ven al canal 9 ¿m? cuando estabas haciendo estos, eh, tu programa este paranormal con él, no había paga, solamente era como invitación para sí. exponerte sí, no había paga no había paga, entonces eh, prácticamente el, el tema de la, de la o sea, de recibir económicamente hablando algo ya por las investigaciones, pues ya fue a partir de, de que empecé a monetizar YouTube, porque antes no había alguien que patrocinara las investigaciones. Todo salía de mi bolsillo. Sí hubo una temporada que eh, yo salí de tercer milenio eh, por algunos problemas con algunos compañeros. Cuéntanos, sí. los, <ríe> Cuéntanos sí. los problemas con los compañeros. No, no puedo contarlos, pero, pero es que había gente, había gente que, híjoles, la o sea, uno les daba la mano y te agarraban la pata, o sea, literal. Entonces había gente muy envidiosa que decía, no, pero si pues, yo tengo tantos años en esto, ¿cómo va a venir cualquier tarado a, a quererme quitar el puesto, a querer hacer esto, a querer sobresalir, o, o algo así? Pero, no sé, creo que siempre he tenido... La, pues la posibilidad Por algún Algo que, que sea mi misión No lo sé Pero ante las cámaras nunca me ha ido mal Entonces eh, en ese momento Pues sí te, te puedo decir Con quién tuve específicamente así un, un roce muy muy fuerte Que fue Fernando Correa Que era eh, Híjole una persona bien especial Muy muy muy especial Entonces yo salgo de tercer milenio ¿Cuánto tiempo estuviste en Tercer Milenio? En esa primera temporada, como un año, un año y medio. ¿Y qué tal era trabajar ahí? Pues, este, para mí era complicado, porque yo vivía en la, este, o sea, en la ciudad de Querétaro. O sea, realmente, eh, el, o sea, el, no tan complicado, más bien diría, porque o sea, todo el programa lo grababa yo en Querétaro, y yo lo mandaba grabado. El único complique era hablar bien con el productor y con la gente llegada, Jaime, que son a veces son muy, muy, muy especiales. Este, entonces, ellos querían como que meter la cuchara en, en el contenido que yo abordara. Me prohibieron en aquel momento, o sea, prohibido, ¿eh? Prohibido que hables de ovnis. O sea, no puedes hablar de ovnis. Habla de fenómenos paranormales, pero de ovnis no. ¿Por qué no? Pues porque los demás ya tenían su nicho en, en, en eso, ¿no? Entonces... A, a su vez, a ellos les prohibían hablar de fenómenos paranormales, porque el único que podía hablar de fenómenos paranormales ahí era yo. Okay. Entonces, eh, yo salgo de ahí, en, en, de la primera temporada, me voy a un canal eh, de televisión por internet en Querétaro, en donde dije, bueno, pues yo tengo que seguir haciendo contenido, esto es lo que me gusta hacer. Y comienzo eh, a hacer otro, otro tipo de programa allá, pero también el, el mismo concepto, pero en otro canal. Y en algún momento recibo la, pues la llamada de, de, de Jaime y me dice: Oye, pues este, me renunció eh, Johanan Díaz, me renunció, y, este, y pues te quiero dar la oportunidad de que te vengas para acá, pero este, o sea, si te vienes para acá, tu programa ahora sí va a ser pagado, yo te voy a pagar. Este, por hora que tú transmitas pero necesito que le cambies el nombre a tu programa ya no se puede llamar como antes quiero que sea algo más llamativo entonces eh, yo hago una encuesta en mis redes sociales como para que la gente me fuera dando ideas o una lluvia de ideas de cómo podría llamarse el programa y mi programa se quedó con el nombre de testigo paranormal nombre que hasta la fecha hoy tiene entonces pues yo dejé todo eh, en aquel momento, en aquel entonces, yo no estaba bien ya con mi ex esposa, entonces yo dije, pues, ni modo, yo recibo esta oportunidad, pues me voy a vivir a Ciudad de México. Y así fue. Me voy a Ciudad de México, estoy ahí con, eh, pues con el programa de lunes a viernes, era en vivo, sí. eh, o sea, era una situación compleja, eh, y además, pues, lejos, porque en aquel momento yo vivía cerca del Metro División del Norte, y pues las instalaciones de Mausane quedan en, en Garra, en Santa Fe. Entonces yo me tenía que trasladar de un extremo a toda la ciudad. Y todos los, lunes, todos los días de lunes a viernes, un programa en vivo. Imagínate, o sea, para mí en ese momento fue muy pesado, pues porque tenía que tener temas para hablar todos los días. Entonces lo que hice fue crear grupos de investigación en Puebla, en Chiapas, en Ciudad de México, en Guadalajara... Que en Hermosillo, Sonora, que me iban haciendo, o sea, eran investigadores que iban haciendo investigaciones y yo las compartí en mi canal de YouTube y las compartí en el programa que tenía con Jaime Maussan. O sea, entonces se fue como nivelando el, el tema de los programas y además, pues, mis participaciones en el programa que tenía de Canal 9 de, de aquel momento de Televisa, que todo eso era pagado. Entonces pues fui como, como subiendo de, de, de los, los escalafones, fui haciendo algunas conferencias eh, organizando algunos, algunas expediciones a lugares eh, místicos y aquella época fue bien bonita, ¿eh? o sea, a pesar de los problemas mira, yo me acuerdo una vez eh, que yo creo que hasta te va a agradar que te cuente esta, esta anécdota en alguna ocasión, en una, en una junta de producción, Jaime me puso una regañada pero de aquellas buenas y Jaime cuando se enoja, grita fuerte, o sea, lo escuchas a una cuadra entonces, eh, me decía, es que tú, es que la cápsula que te pedí está mal hecha, sí, pero con unos gritos, pero, o sea, era muy ofensivo. Sí. Entonces le dije, ¿puedo decir palabrotas o no? no sí, mejor. sí, claro, claro, claro, no, aquí sí. se puede todo. Dije, a ver, cabrón, o sea, pero yo me, me agarré la cabeza así, a ver, cabrón, ya me tienes hasta la madre, le dije, revisa tu pinche correo porque ahí está la nota que te envié corregida. ¿Ya la revisaste? Y me dice, es que yo no he revisado, yo, no, yo nada más revisé el correo que me enviaste antes de... No, revisa el puto que, el correo que te envié porque ahí está. Entonces todos se quedaron así como... Sí, por haberle contestado, por, ¿no? Por Le contestado a Mausan, ¿no? O sea, no cualquiera podía hacer eso. Entonces, de repente, eh, como a las dos horas, eh, me llama su secretaria, Estelita, y me dice, oye. Este, Jaime quiere hablar contigo en su oficina y dije, ching, ya la embarré y dije, me van a correr Sí. entonces cuando llego allá me dice mira, honestamente no me gustó que me hayas gritado pero a la vez te felicito porque veo que eres un güey que no se deja de nadie y dice, yo hice mal en, en, en, en gritarte y tú me levantaste el tono al mismo tono que el mío, y dice, eso nunca lo había hecho nadie, y dice, no me gustó lo personal pero te felicito porque seas una persona que no se deje de nadie Dice, muy bien, vas, vas por buen camino. Dice, hay que seguir trabajando. Este, discúlpame, no había visto tu correo. Y sigamos trabajando. Entonces, de ahí, como que, como que los demás también, algunos compañeros me empezaron a tomar tirrea porque veía sí. que había como muchas preferencias a, hacia mi persona, ¿no? Ok. Ok de ahí tenías compañeros como Fernando Correa, tenías bueno, Johanna se había ido sí. y estaba Clemente, ¿no? Carlos Clemente Carlos Clemente, eh, tenía un compañero amigo que, que acaba también de fallecer hace unos meses, Eduardo Rojas que era una personalidad, pero tremenda eh, o sea, el señor había sido como de la escuela de, de contactados de Marla estoy contactada de los años setentas, sesentas. Eh, entonces él tenía mucho conocimiento del tema del contactismo, y yo recuerdo que cuando yo iba a hacer mis programas, eh, él tenía el pro, su programa una hora antes que el mío, entonces cuando llegaba me decía, Tocayito, te espero, nos vamos juntos, y yo sí, Tocayo, muchas gracias, él, él me esperaba, y nos, nos regresamos juntos en el transporte público, me acuerdo en alguna ocasión, o sea, que, Dice, Tocayito, quiero platicar contigo de un tema que está bien. No me acuerdo qué tema era, ¿eh? honestamente no me acuerdo qué tema era, pero me dijo sí. que era un tema que estaba muy chido. Entonces eh, yo andaba, ese día precisamente andaba con dos amigos que eran parte del grupo triste Macrina. Yo andaba de visita en Ciudad de México y entonces eh, me dice Tocayito, ¿en ¿dónde nos vemos? Digo, en el legendario Salón Corona aquí estoy tomándome una cerveza. Ahí te caigo, Tocayito. Entonces cuando llegó le digo, ¿quieres tomarte algo? No, no, no, toca yo, porque yo voy al programa ahorita, me dice. Tocayo, tómate algo, no me dejes solo tomar solo. ¿no? Bueno, una cerveza, toca yo, una cerveza. Pues de una cerveza salimos bien pedos de ahí, ¿no? Entonces es un programa borracho. Entonces, este, pero fue una de esas anécdotas que, que nunca se me van a olvidar. Y sí tenía compañeros, Marilu Carrillo, también estaba ahí, era la conductora del noticiero de TED. 3M Noticias, así se llamaba el noticiero, Fernando Correa, estaba eh, Oscar, no me acuerdo qué, cuál era el apellido, había varios compañeros que, que eran parte de Tercer Milenio, toda la, toda la placa de reporteros ya cambió, el único que sigue ahí pues es Carlos Clemente. Entonces pues Ellos hacían las notas de ufología y tú hacías las de paranormal. Eh, no, para el programa de, de, de Tercer Milenio en Televisa, yo hacía o sea, el reportaje sobre el fenómeno OVNI, fue hasta ese momento solamente pero Exacto. en lo paranormal era en mi programa, o sea, el es que anteriormente ahorita ya no es así, pero anteriormente era tercermilenio.tv que era la página en la cual eh, había una diferente cantidad de programación de diferentes temas ah, okay. En eh, internet y el canal eh, bueno, el programa de Tercer Milenio en Canal 9 de Televisa, entonces Ay, era, sí Sí pasa que el, el programa por internet o la página tenías que pagar para poder tener acceso a los programas que ponían ahí en tercer milenio .tv, ¿no? Y sí, se tenía que pagar una membresía. De hecho, a veces, por ejemplo, nos decía Jaime, hoy a mí me tocaron dos veces nada más. Decía Jaime, a ver, el próximo fin de semana agarran sus chivas y se me van a vigilar al, al, al volcán Popocatépetl. Entonces... Para allá iba Fernando Correa, Marilu Carrillo. De hecho, tengo, tengo fotos y videos de eso en mi canal de YouTube. Johanan eh, estaba ahí, desde luego. Y era llegar a instalar todos los equipos. O sea, la cámara, el, el, el Yukon Ranger, la cámara espectro infrarrojo, la cámara HD. Eh, todos los dispositivos para poder estar observando en tiempo real el popo. Y esa vez fue terrible. Fue terrible, o sea, Fueron más de 36 horas no. de transmisión continua por internet. Uf, entonces, estaban transmitiendo ahí en vivo. Sí, entonces Johanan tomaba el micrófono dos horas, otras dos horas Fernando Correa, otras dos horas Carlos Clemente, otras dos horas Marilu y así sucesivamente, hasta completar las 36 horas. Entonces, en ese tipo de lugares expuestos a las inclemencias del tiempo, eh, en, las, en las noches queríamos hacer este fogata, pues la, la leña estaba congelada, eh, el, el, la cena nunca se me va a olvidar, eran sopas maruchan esto es lo que llevaba a la producción, sopas maruchan <risa> no Eso puede sí. ser sí, entonces este pero fueron experiencias que me fueron dejando pues mucho conocimiento por ejemplo de cómo conectar los cables para poder conectar varias cámaras eh, para mí era una experiencia muy buena yo encantado de ir y la otra fue en, en el cerro del frente al cerro del Teposteco, allá en Tepostlán. también hicimos una vigilancia en donde conocí grandes amigos con los cuales ahora sigo pues, la amistad, estoy hablando de Maestro Miguel Ángel Domínguez, de Javier López, eh, del grupo Spifi, eh, de muchas otras personas, entonces fue una experiencia realmente, fue una época bonita, no me puedo quejar, fue una época bonita, este, pero muy dura a la vez, muy dura a la vez, porque además yo recuerdo que decían, ah, pues es que tú eres mausanita, no, acá tú no puedes venir. Sí. o ahí mismo te decían, tú no puedes ir a tal canal a dar entrevistas, no le puedes dar entrevista a esta persona porque no hay relaciones fraternas entre esta persona y otra, o no puedes hablar de ciertos temas, mira, en alguna ocasión cuando las oficinas de Maussan todavía estaban en, en Polanco, en la calle de Suderman, sí. ahí tuve dos experiencias paranormales, pero una de ellas fue entrevistando a Luis Ramírez Reyes, que okay. ya, ya también partió, ya también sí. trascendió lo estaba entrevistando en unas escaleras de caracol afuera del estudio y en el audio se coló una voz de un niño o una niña. No sabré si te decía niño o niña, pero era un infante. Eh, cuando, cuando le llega el chisme a Maussan, me dijo, prohibido, prohibido que hables de ese tema. No se puede hablar de ese tema. Ya después, pues, este pude hablar del tema. Lo que pasa es que ahí falleció una persona eh, que era de, de, de seguridad de ahí, de, de tercer milenio. Ajá. Se cayó por las escaleras y dicen que fue una niña fantasma la que lo empujó. Entonces, wow. eh, fueron cosas que, que yo fui grabando ahí o que fui siendo testigo. Entonces, este eh, pues eh, fue una época curiosa, pero muy, muy, muy, muy, muy bonita, Entonces ahí había una niña fantasma en las oficinas de Jaime. Sí, había una niña fantasma, y, el, y la persona en Rulas, el que había fallecido ahí, también se me apareció. Yo no sabía de la muerte de él hasta un día que estaba con, con Panchito, que era el, el, el floor manager, y me dice, oye, échame una mano a cargar un escritorio para ponérselo a Jaime que empieza a transmitir ahorita ya, ah, sí, claro. Le eché una mano y en eso escucho, veo de reojo a alguien y escucho que me dice, dile a Panchito que ya no llore más por mí, que soy el Rulas, que estoy bien. Y cuando yo le digo eso a Panchito, sí. Panchito se me queda pálido viendo y me dice, ¿dónde escuchaste eso? Le digo, pues es que aquí hay una persona que me acaba de... Y se soltó llorando. Entonces yo le dije, ¿qué pasó? No, me si es que Rulas fue la persona que falleció aquí en las escaleras de Caracol. Entonces desde, desde ahí todo, Carlos Clemente me tenía un miedo porque decía, no, yo con este güey no salgo porque... Le hablan los fantasmas. Sí, sí, pero, pero realmente fue, fue una época muy, muy chida y ya después vinieron pues otras más otras más fuertes, ¿no? Ok, a ver, platícanos antes de que nos sigas contando qué sucedió después del tercer milenio. ¿Alguna experiencia paranormal que, que hayas tenido? De, de ¿Muchas? ¿Has tenido muchas? ¿Pocas? ¿Cómo ha sido? No, pues han sido muchas. Después del tercer milenio, un día simplemente Maussan me dijo, ya no te puedo seguir pagando. Entonces, yo pues obviamente pues me gustaba plata, me gustaba la naira a tercer milenio desplazarme desplazar. Me dije, no más, no puedo, hacer, no puedo seguir haciendo programa. Lo voy a hacer por mi cuenta. Ahí tengo, tengo YouTube. De hecho, o sea, quiero aquí públicamente... Eh, decirte que yo siempre te he tenido mucha admiración Mucho respeto Por el trabajo que haces, porque me parece excelente Y este y, y yo decía, no manches O sea, yo, aunque Soy de la vieja escuela, pero yo decía, no manches Yo quiero ser como como como Oxlack O sea, quiero dedicarme al YouTube Quiero, quiero hacer las cosas bien Quiero hacer mis investigaciones, y así fue Comencé a hacer contenidos Para mi canal de YouTube Entonces ¿Qué año fue? Eh eso habrá sido uh, cuatro, cinco, hace como seis o siete años, más o menos. Ya tiene ratito, sí. Ya tiene no, ratito. Comenzaste Entonces, en YouTube. Sí, comencé a hacer este, mis pininos en YouTube. Desde luego, mi, mi paso por muchos programas, desde La Mano Peluda, este, revistas, periódicos, etcétera, pues fue, fue muy, muy, este, fue muy importante... Este, pero ya cuando me convierto prácticamente en un investigador pues independiente, eh, que yo mismo hago mi producción, que yo mismo eh, busco las investigaciones y todo, es cuando empiezo realmente a ver los frutos de, aunque me cerraron muchas puertas al principio, pero eh, ya empiezo a ver los frutos y es cuando digo, no, pues yo de aquí soy, yo voy a seguir haciendo mis investigaciones pese a quien le pese y es que como, así es que con, con, continué como, como testigo paranormal entonces eh, en ocasiones pues me, era invitado a, a hacer conferencias era invitado a, a, muchos, a muchos programas eh, entrevistas de radio de televisión y así como fui como me fui moviendo poco a poco y además de los círculos de trabajo espiritual en los que me fui eh, desenvolviendo fui que eh, fui nombrado pues eh, como custodio de una calavera de cristal que por cierto aquí, aquí tengo las dos calaveras que custodio actualmente las tengo acá en colombia conmigo Ah, guau, ahorita nos las vas a enseñar Quiero antes de que pasemos a eso Porque eso es una cosa Interesantísima Que trabajaste o estuviste con la mano peluda Participaste, ¿cómo fue eso con la mano peluda? Sí, bueno Es un tema, te lo voy a platicar De la manera que no me metan Tanto en problemas eh, Porque tú recordarás O sabrás de un Investigador Paranormal, fake Que anda en una moto Okay. ok, ya sabemos de quién hablamos, ¿no? Entonces, ¿eh? de en algún rostro. Día. No, de ese no. Es <ríe> hablamos de César Buenrostro. No, qué o Del primo de Buenrostro. Ok. El primo de Buenrostro. Saludos a César Buenrostro. mi amigo César, lo, lo estimo bastante. No, al, al güey de la moto que anda ahí, este, en pleitos ahorita con un actor. Entonces, okay. este cuando recibo la oportunidad de parte de ese señor para formar parte de su equipo de investigación, eh, pues yo estaba muy contento, porque en aquel entonces solamente había tres cosas dentro del mundo paranormal que se podía hacer. ¿Era la mano peluda? ¿Era Jaime Maussan? ¿O era este otro señor? Sí. Entonces yo dije, Ay, pues lo paranormal, este es mi nicho, yo quiero hacer algo acá. De eso te estoy hablando más o menos en el año 2004. Eso fue en el año 2004. Uf, entonces eh, este señor pues en aquel momento me trató muy bien me lavó el coco y me dijo mira yo este, quiero nombrarte jefe de equipo de investigación aquí en Querétaro consígueme casos y, este, y tú vas a ser de mi mano derecha, hecha ya sabrás entonces hay un caso en Querétaro que es muy muy conocido a nivel eh, nacional que es el caso de, de Claudia Mijangos Sí. En, en esa colonia en donde donde eh, está la casa mijangos ahí pues yo crecí ahí viven siempre vivieron mis papás entonces eh, pues yo consigo los permisos necesarios para ir a hacer una investigación paranormal a ese lugar okay eh, en aquel momento yo tenía una cámara vhsc de esas de casetito pequeño sí. que ya grababan night shot que night shot lo tenía que tenían era espectacular en plena oscuridad podías muy, ver muy bien eh, Conseguí los permisos. La investigación que hicimos duró más o menos 15 días. Que nos quedamos a acampar dentro de esa casa. De la casa de Mijangos. De la casa de Mijangos. Eh, pero pues todo se tenía que resumir a un que hacer de dos horas. Entonces, eh, yo cometí el error. En algún momento este señor me invita a una conferencia que iba a dar en Irapuato, en Guanajuato. Llego allá, me dice, oye, pues qué material me tienes, ¿no? Pues mira, investigué esta casa, le enseñé los recortes de los periódicos. Y me dice, mira, déjame conectar tu cámara aquí a mi computadora y mientras te presento y presentamos el video que traes, pues que la gente se vaya acercando a ti para, para este, recopilar datos de, de lugares hay que investigar. Dije, bueno, pues qué chido. En, en aquel momento la, la, el reconocimiento o sea, que te daba la gente pues este, es, siempre ha sido muy bonito. Yo creo que a, a cualquiera de nosotros que nos paremos en un, en, un, eh, en un escenario dando una conferencia y que la gente nos aplauda, pues eso es, eso es bonito, ¿no? Entonces, eh, eso hizo este señor, pero yo no me di cuenta que él estaba traspasando el video. El a su... video. Ajá. A poco se lo estaba robando. Se lo estaba volando. Entonces yo no me di cuenta hasta una semana más o menos después de eso que veo que presenta esa investigación en el programa de Adal Ramones y yo le llamo, le dije, oye, pues, o sea, no sea sujete, o sea, por lo menos da, da el crédito a, a, a quien hizo la investigación. Entonces, eh, este señor empieza con las amenazas, sí. e empieza con las amenazas por correo electrónico y con llamadas de que si me encontraba en algún lugar, pues cuello, y así fue. Yo tuve un atentado en Ciudad de Querétaro, más o menos en el año 2003, más o menos. Sí. Eh, de, en donde por poco, por poco me muero. Entonces, eh, fue ahí que conozco a Juan Ramón Sáenz, eh, que recibo la oportunidad de... Pues me dijo, mira, yo no puedo hablar de esta persona, pero tú sí, yo te puedo invitar y tú sí puedes hablar de lo que has visto, de las cosas fake que has visto. Sí. Y así lo hice. O sea, yo sabía cómo hacían los trucos, cómo... Eh, cómo engañaba a la gente y todo eso, y así me fui. Entonces hablé en eso en la mano peluda eh, Juan Ramón eh, y el maestro Eric Soham se dieron, pues se dieron un poquito cuenta más o menos de lo que del conocimiento que yo tenía o de los temas que yo manejaba para ese entonces, porque ahorita pues manejo obviamente mucho más temas y entonces eh, pues me invitan a formar parte del equipo de especialistas de vez en cuando en llamadas telefónicas. Okay. Me tocó investigar con, con el maestro Eric Soham y todo el equipo a cargo de Juan Ramón un sí. caso de posesión demoníaca en la ciudad de Querétaro eh, de dos jóvenes que habían jugado a la ouija. Estoy hablando de, del año 2004 a 25 años atrás habían jugado a la ouija y habían tenido un problema de, de posesión demoníaca. Entonces fue esa pues ese fue mi, mi, este, mi paso prácticamente por la mano peluda. Ok, con Juan Ramón Sáenz. Y después eh, también participaste con Extranormal, ¿no? Sí, eso fue ya más reciente, eso fue eh, ocho meses antes de que, unos nueve meses antes de que empezara el tema del del, del del tema de salud que estamos viviendo a nivel mundial. Sí. Este, yo estaba ya viviendo en Colombia, entonces. Eh, participé acá en un programa de televisión que se llama ellos están aquí, que es de canal RCN que transmite a través, actualmente a través de Discovery Latino eh, en la tercera temporada invitado por, por mis amigos Rafa Taiboy y Aida Valencia entonces eh, yo regreso a México para arreglar eh, documentos yo no me había divorciado todavía de, de, de la mamá de mi hija y mi intención pues era casarme con, con, con mi actual esposa con, con Astrid que está conectadísima por ahí en el chat, entonces este, yo regreso a México para, para tratar de arreglar el tema de los documentos y en, algún, en alguna ocasión pues eh, escribo a Extranormal eh, invitándolos a, a un lugar ahí en, en Querétaro, el ex convento de Monjas Capuchinas, eh, me responde Carlos Contreras eh, me dice que... Él, él era investigador de Estado Normal, ahorita ya, ya no está, ya no forma parte del equipo. Uh -huh. Entonces, me responde, me dice, claro que sí, vamos a hacer la investigación. Eh, hacemos la investigación en el museo de la ciudad, ex convento de Monjas Capuchinas. Yo como invitado, como, como investigador invitado, eh, no como especialista, como investigador invitado. Okay. Eh, eso fue... ¿qué, ¿Qué te gusta? Un... Un jueves de una semana... Pasa la investigación y a los pocos días, pues me contacta el productor de ExtraNormal este, y me dice, me, nos gustó tu trabajo, entonces eh, te, vamos, eh, te vamos a ver, consiguenos otro caso y este, a ver qué podemos hacer. Entonces conseguí precisamente eh, la Casa Mijangos, en donde ya fui como por primera vez como especialista, como parapsicólogo. Ok. Eh, o sea, el lugar que en otras investigaciones ocupa Octavio Lizondo que ocuca, ocupaba Laura Rivas, que sí. ocupaba este, no sé, Madeline Leandre o cualquiera de ellos, pues ahora yo ingresaba también como parte del equipo de especialistas a, a extranormal. Y de ahí se fueron dando este, más investigaciones. Por ejemplo, la Casa Mijangos fue, fue un día viernes, le hicimos, la grabamos un día viernes, unos días antes de que Clara Mijangos saliera en libertad de la prisión de Tepepa. Sí. Entonces, en aquella ocasión, tuve un ataque energético, eh, con el cual me fui con una diarrea impresionante a mi casa, y este pasó sábado y domingo, y entonces me, me llama el productor y me dice, oye, te necesito mañana el lunes en San Luis Potosí, te vamos a mandar para, tu, para tus autobuses, vas a llegar a tal hotel, ahí está tu habitación, y vamos vas como especialista a, a, a otra investigación al cementerio de Saucito entonces le dije, oye güey, pero espérame estoy enfermo del estómago, me dice, pues yo no sé cómo le haces, pero yo te necesito allá entonces vale, pues me traté de reponer y todo eso y el, el, el lunes, o sea, tan solo tres días después, pues yo estaba ya grabando otra investigación en San Luis y de ahí se vinieron más investigaciones en, en San Luis Potosí en Guadalajara en Acapulco eh, en Querétaro desde luego y también fue, desde luego, pues una una época muy bonita, ya posteriormente pues eh, yo logro eh, tener ya mis investigaciones este, eh, en, en mi canal, eh, yo con Extranormal seguía trabajando, logro resolver el tema de los documentos que tenía legales en Querétaro, ya es cuando viajo nuevamente a, a Colombia y pues me despido de Extranormal como especialista, porque actualmente estoy como corresponsal de, de Extranormal acá en Colombia. Actualmente estás como corresponsal, pero como especialista pues ya no puedes salir en el programa porque estás en Colombia. Decides irte a, a Colombia por un, un asunto meramente amoroso. amoroso. Sí, mi esposa este, es colombiana. Eh, afortunadamente pues eh, di con una persona que eh, pues que entiende mucho, le gustan mucho estos temas, entonces entiende mucho la parte de mi trabajo, de hecho aquí mi oficina donde estoy ahorita que es mi consultorio desde aquí transmito en YouTube desde aquí hago mis consultas, desde aquí hago todo esto es aquí dentro del apartamento en donde vivimos, entonces Colombia a mí me ha dado muchísimas más oportunidades que las que he tenido en México, o sea, muchas más y mejores oportunidades aquí eh, recibí la oportunidad de estar como coautor de un libro que tengo por acá a ver si no se cae el duende como coautor de este libro. Sí, aquí viene okay. el trabajo. Aquí, Eduardo Escoto. Sí. Y es una guía paranormal de Colombia. Eh, recibo también la oportunidad, pues, de estar en programas de radio, de estar en, en el periódico, uno de los principales periódicos aquí en la ciudad de Bogotá, que es el Tiempo Bogotá. Eh, también, eh, junto con Aida Valencia y Rafa Tayo, pues estamos haciendo un proyecto también de grabaciones paranormales eh, para... Una, una plataforma digital, entonces eh, Colombia me ha dado mucho, mucho, mucho, mucho, y y este y a veces es tan curioso porque aunque soy mexicano, eh, cada vez que viajo a México, eh, pues me siento, piso el aeropuerto de Ciudad de México y me siento como, como incómodo, como inseguro, o sea, mi casa ya la considero Colombia, sí. y a pesar de, pues, de, que, de que voy muy, muy a México, de hecho voy a estar por allá en Semana Santa por si... Sí, si quieres hacer ah, una investigación o algo, pues yo apuntadísimo. Sí. Ah, perfectísimo. Te iba a hacer dos preguntas. Sí. Una, eh, si tu eh, novia ahora te conoció por los fenómenos paranormales o por lo que haces, y número dos, cómo llegaste a Colombia y luego luego te relacionaste, cómo sucedió todo eso. Bueno, eh, si viajé a Colombia, por los, bueno, más bien si me conocí por ella por los fenómenos paranormales. En parte sí, porque a ella le gustaba mucho el tema OVNI. Entonces empezó a investigar, me encontró en Facebook, me agregó, nos empezamos a, a mensajear y nos hicimos novios por Facebook. ¡Órale! Eh, para aquel entonces yo vivía en Querétaro, me fui a vivir a Puebla un tiempo. Eh, hay un detalle ahí que, que yo no lo he contado a nadie, pero yo fui luchador profesional. ¿Luchador? Sí, enmascarado. Y me quité llamada? la máscara en la arena Puebla. Ese video está en YouTube en, en el canal de Consejo Mundial de Lucha Libre. Wow. Este me despojé de mi máscara y ahí le pedí le pedí matrimonio a hasta le entregué el anillo de compromiso quitándome la máscara en frente de más de 3000 personas. O sea, eso sí. lo podemos ver en YouTube. Sí, ahí está en YouTube. Está en mi canal y está en el canal del Consejo Mundial de Lucha Libre. Ah, eso lo vamos a ver. ¿Y cómo te llamas enmascarado? La Araña Panteonera. ¿La Araña Panteonera? <risa> sí. Era la daña panteonera. Entonces ese, ese video está por ahí. Ya les revelé un secreto que no tenía que revelar. Bueno, <risa> bueno. Aquí en la bueno. comienza con Oslac. Con, con entonces, este... Eh, pues sí, me conozco con ella por, por Facebook. Y este, nos hicimos novios. Y entonces, pues prácticamente yo renuncié a todo en México para venirme a Colombia. Pero en la situación... Eh, pues de los contactos eh, paranormales entre Colombia y México fue muy curiosa porque eh, mi esposa me decía, mira, hay un programa acá en Canal RCN que se llama Ellos Están Aquí, se búscalo, es, es el único programa, en, en Colombia nada más hay dos, tres programas, o sea, dos programas que son de televisión, que es eh, uno que se llama Más Allá, que está Esteban Cruz Niño, que es un, un, un excelente investigador y escritor, sí. él es el, el director de ese, de ese programa, eh, y estaba el de Ellos Están Aquí, que ahorita ya no existe, eh, y el programa de radio El Cartel de la Mega, que conduce Daniel Tres Palacios. Entonces nada más había esas tres cosas. Pues yo empiezo a buscar eh, los contactos y entro en contacto por Facebook con, con Rafa Taibo, con el director de, de Ellos Están Aquí. Entonces, este, pues eh, yo le escribo, y entonces me dice, mira, ¿sabes qué? Curiosamente estoy de visita en Ciudad de México. ¿Qué te parece si nos reunimos, desayunamos y platicamos? Yo, perfecto. Nos reunimos, hicimos buena, buena amistad. Entonces me dice, mira, ahora que vayas a Colombia, te quiero invitar a, este, al programa. No te puedo meter como los especialistas porque ya eh, los especialistas ya están eh, como muy... Eh, pues, como fijos, o sea, ya, ya, ya están muy, muy, muy arraigados a, a, al, al proyecto. Pero te quiero invitar como, pues como investigador extranjero, yo perfecto. Entonces, así fue. Eh, yo, cuando viajo la primera vez a Colombia, en, en, pues en actitud de turista, que me quedé a vivir seis, seis meses acá, <risa> este, pues llego y recibo la oportunidad de investigar en dos lugares con ellos, que fue en el pueblo de Nemocón. Uno fue a una mina de sal en Nemocón, que está espectacular y el otro fue en la alcaldía de, de Nemocón, en un pueblo, pues, muy antiguo, en donde había unas casonas bien, bien impactantes, y, y de ahí, pues, es que, que comienzo a formar equipo de trabajo con, con Rafa Taibo y Aida Valencia, en otros proyectos paranormales que hemos hecho aquí, visitando unos lugares, por esto decía, por WhatsApp, ojalá puedas venir pronto a Colombia. Ojalá, sí, ojalá. Porque por... hay unos lugares bien chiditos, bien espectaculares y bien chidos. Así comenzaste con estos... Amigos de Más Allá, dices que ya no está el programa, pero siguen no. trabajando individualmente. No, eh, ellos el están aquí, de Canal Red Más con Esteban Cruz Niño sigue al aire. Ah. Este Y está el de ellos, están aquí. El de Canal Red CN ya no, nada más hizo hasta la tercera temporada. Pero ahorita con ellos, pues he estado haciendo otro proyecto que se llamaba Hay Alguien aquí, con el cual hemos visitado eh, tres lugares muy escalofriantes. Uno fue. En la, la vieja estación de, de trenes de la sabana, eh, en donde vivimos pues una posesión demoníaca a una de las especialistas que iba en ese momento, eh, y un sacerdote católico pues tuvo que hacer el exorcismo en plena grabación, el otro fue en el manicomio abandonado de Cibaté un lugar también impactante, eh, porque, por la historia que, que tiene ese lugar, y el otro fue muy reciente a las afueras de, de, de Bogotá, un lugar en el cual no puedo revelar porque apenas la grabación de esa, de esa investigación para, va a salir próximamente en una plataforma digital. Eh, he estado con ellos en otros lugares, individualmente también junto al hombre misterioso de Colombia, Urbex, eh, un amigo pues eh, grande tanto de, de El Cubo, que también lo conoces, este, es un amigo eh, en común, y hemos estado en Armero, que es, una, es un pueblo fantasma que fue arrasado por una erupción volcánica y sep sepultando a más de 25.000 personas ahí. Hemos estado en lo que quedaba de las ruinas del Bronx. Ahí me tocó con el cubo, precisamente, hacer esa investigación. Eh, hemos sí, hizo... ese. sí. sí hemos... ese Ibas con eh, también esta otra persona, ¿cómo se llama? Con Rafa Taibo. Con Rafa Taibo, sí. Con Rafa Taibo. Y, y últimamente, bueno, estuvimos en otro lugar, junto con el hombre misterioso de Colombia, estuvimos en el, en el barrio San Bernardo, que es prácticamente el nuevo Bronx. O sea, toda la, toda la situación de, de crimen organizado que estaba en el Bronx, ahora se fue al barrio San Bernardo. Entonces entramos a unas casas que esa vez sentí miedo, pero por lo que nos podría haber pasado nosotros físicamente, porque el lugar estaba terrible, era un lugar muy inseguro, y este, en donde pues se sabe de que hay muchos homicidios diariamente, entonces son el tipo de, de lugares o de experiencias que nosotros como investigadores nos arriesgamos y que la gente que nos está viendo del otro lado del monitor no sabe realmente lo que estamos viviendo en esos momentos. Claro, es bastante arriesgado. El capítulo del Bronx que fuiste con El Cubo y con Rafa Taibo, eh, pues ya eran solo las ruinas, ¿no? Sí pude ver el edificio después en otro en otros videos cuando estaba, porque ya habían ido cuando recién habían quitado a toda la gente. Entonces sí. ahí se veían pues cosas muy turbias y también unas sensaciones que incluso uh, traspasaban la pantalla. O sea, era un lugar bastante, bastante maligno o lleno de cosas pues estas feas, ¿no? Sí vi todo ese capítulo y también una transmisión que hizo El Cubo con, con Rafa Sí. Eh, seguramente tú estabas ahí, pero solamente estaban enfocando a los dos, ¿no? Eh, bueno, en esa ocasión es que transmitimos por tres canales eh, simultáneamente. O sea, fue eso fue un acuerdo entre, entre este, creadores de contenido, en este caso el Cubo, Rafa Taiwo y tu servidor. Dijimos, bueno, pues hay que transmitir a tres canales. O sea, cada quien en nuestro canal personal. Así la gente puede tener tres vistas diferentes de una misma investigación. To y totalmente en vivo. Sí. Entonces fue una fórmula que funcionó bastante, eh, con el cubo he tenido la oportunidad de investigar otros lugares también acá en Colombia, en donde hemos hecho el, el mismo ejercicio, hemos visto unos lugares muy, muy, muy macabros, eh, pero en esa del, del Bronx eh, visitamos tres, tres espacios, eh, de los cuales nada más queda uno, eh, dos, quedan dos en pie, uno de ellos ya lo derrumbaron, el día de ayer o que pasé por ahí ya no existe, sí. entonces eh, tuve la la fortuna de poder visitar ese, ese sí, espacio que todavía existía, que era la famosa Casa de la Bruja. Y era un lugar eh, espeluznante. Y sobre todo, eh, a mí casi no me gusta que me cuenten las historias de los lugares a los que voy a investigar. Yo prefiero ir a investigar y, y ver qué es lo que puedo percibir o qué es lo que puedo encontrar. Pero en ese caso sí era necesario saber por el, el, el tema de la seguridad. Íbamos custodiados por la Policía Nacional de Colombia porque el lugar sigue siendo un lugar peligroso. De hecho, a una de esas casas, en la última que entramos, eh, no sé si recordarás en el video, eh, cuando vamos bajando, le avientan una canica al cubo. La canica, no sabemos de dónde vino, porque, eh, los, o sea, habíamos tres personas, o sea, éramos nosotros tres, y un guardia de seguridad que nos iba cuidando. La canica apareció de la nada, y entonces es cuando supe que en ese lugar, en ese edificio específicamente, habían tenido imagínate los eh, encargados del crimen organizado de aquella época tenían un cuarto lleno con unos cocodrilos entonces persona que no pagaba o que no que no hacía lo que ellos querían iban y los aventaban a los cocodrilos entonces había eh, temas de, de prostitución temas de, de, de drogas temas de secuestros tema de, de, de, de mucho crimen en ese lugar entonces está marcado ese lugar se siente una energía bien especial o sea que uno no se siente a gusto, uno no se siente cómodo, pero al final de cuentas ahora puedo decir que estuvo en el Bronx, en lo que queda del Bronx. Sí, un, un lugar histórico por, por lo que fue, que ahora ya está destruido, ya no existe. ¿Cómo conociste al Cubo entonces? ¿Él cuando fue a Colombia te contactó? Sí, fíjate que en algún momento, eh, no, no que me contactara él, eh, tengo un amigo en Querétaro, yo no sé si sea amigo de él, pero él me, me escribió, me dice, oye, este Eduardo, eh, va a ir a Colombia este, un amigo que tiene un canal de YouTube, a ver si le puedes echar la mano, pues, a encontrar algunos lugares, y yo, ah, bueno, pues venga, claro que sí, este, me dijo, se llama el Cubo Oficial, así está en YouTube, y ingresé para ver qué tipo de, contenía, eh, qué de contenido hacía, yo nunca había visto el Urbex, honestamente desconocía ese, ese concepto, entonces me da su número, yo contacto con él y le dije: Mira, soy amigo de Fulano, este me pasó tu número. Ah, no, adelante. Y si yo llego tal día, entonces ojalá me puedas echar la mano. Y claro que sí. O sea, más que nada fue una ayuda mutua, porque yo le eché la mano con los contactos. Por mí, conoció a Rafa Taibo. Eh, después salieron ellos juntos a hacer otras investigaciones. Y la ayuda que yo recibí de él fue muy buena, porque mi canal, pues sí lo tenía como en. Sí, estaba transmitiendo todos los días pero estaba en un stand-by, entonces el hecho de salir con el cubo, pues representaba eh, también un cambio, un intercambio de, de suscriptores, ¿no? O sea, mi canal actualmente cuenta con 22,600 suscriptores, de los cuales no están activos todos, sin embargo, el cubo en sus transmisiones, pues llega a tener muchísima gente que lo ve, entonces mucha gente de esa, eh, él me recomendaba, decía, mira, este, le recomiendo el canal de Eduardo, vayan allá, hay otros temas y todo, entonces hicimos una, una buena mancuerna y yo siempre estaré pues muy, muy agradecido con el cubo. Muy bien. Ahora pasando con esta etapa de, de Colombia, ¿es ahí donde comienzas tus estudios de parapsicología? No, no, el, el tema de, de los estudios de parapsicología, lejos del, del tema del chamanismo, de las sociedades secretas en las, que, en las que he tenido la oportunidad de estar y todo eso, eh, que básicamente se unen también a ese conocimiento del tema del mundo espiritual, ya el tema de la parapsicología lo recibo por parte de una universidad que está en Ciudad de México, por medio del maestro Víctor Quesada, eh, que es la, el Centro de estudios IMIX. Eso fue más o menos en la época en la que yo estaba con, con Mausan en México, cuando yo me fui a vivir a, a Ciudad de México. Entonces, eh, recibo la oportunidad de, pues, había un diplomado que duraba, tenía una duración de seis meses, que era de, de parapsicología, entonces tomo ese diplomado, entre los maestros, pues estaba Víctor Quesada, estaba eh, Johanna Díaz, estaba Híjole, eh, Hijo, no recuerdo ahorita, eh, pues, estaba Carlos Clemente, eh, la maestra Lidia Berumen, eh, bueno, había muchos catedráticos dentro de esta universidad, entonces eh, yo llego como becado, eh, me dieron una beca especial que al final de cuentas era un intercambio porque... Ellos me becaron, yo no tenía que pagar un solo peso, y yo les daba promoción o publicidad en mi programa en Tercer Milenio. Entonces era, era ese intercambio que, que estábamos haciendo. Y un curso diplomado eh, durante seis meses, y ya al finalizar pues se hace una ceremonia de entrega del reconocimiento del certificado, y sobre todo lo que, te, lo que tiene mayor validez, que es el, el formato de C3 de la Secretaría del Trabajo, lo cual avala el diplomado ante, ante, mm. esa, instancia, este, ante esa instancia, ¿no? Y ahorita, eh, pues yo tengo el mismo diplomado, ya por mi cuenta, eh, ya el año pasado saqué una generación de 12 estudiantes. Yo adapté el diplomado de una manera mucho mejor, porque entonces comencé a proporcionar alta magia, magia elemental, ritualística, metafísica, autodefensa psíquica, introducción a la parapsicología, técnicas de investigación paranormal, análisis de video y fotografía para evidencias paranormales, entre otros temas. Y lo sí. convertí en un diplomado de seis meses. Ahorita comienzo nuevamente el próximo 23 de abril, eh, por si a alguien le llega a interesar este diplomado, ahí están las puertas abiertas y va con la misma certificación. Y ahora, pues certificado también como médico tradicional, porque ahora en Semana Santa que voy a México, recibo precisamente de parte de la Organización Mundial de la Salud y de parte del gobierno de Querétaro y la salud de los pueblos indígenas, un reconocimiento como médico tradicional. ¡Oh, wow! ¿Ahorita estás haciendo esta, este diplomado en Colombia o lo toman por internet? Es por internet, todo eh, Todo lo damos por internet. Eh, o sea, no hay como un salón de clases, es un aula virtual que se, eh, que se habilita cada sábado de 9 a 12 en horario de Colombia. Entonces, eh, es muy interesante porque las personas que no pueden tomar en tiempo real las clases, tal vez por sus situaciones de trabajo y todo esto... Eh, pues ahí lo que pasa es de que eh, las clases quedan grabadas en mi canal de YouTube de manera oculta, entonces se crea un grupo de WhatsApp, me dicen, oye, yo no tuve la oportunidad de estar en tu clase, no pasa nada, ahí se comparte la clase, se comparte el material didáctico, y de esa manera vamos haciendo también las clases y los exámenes cada finales de mes, de hecho, bueno, pues, no sé, creo que me aventé el gol sin preguntarte antes, pero todos aquellos amigos que me escriban por a mi WhatsApp y me digan, oye, yo soy de la legión de Oxlack. Les voy a dar un descuento especial al, al momento de su... De su Ahí mensaje. está, para hacer para psicólogos. Eh, ¿Cuándo dices que inicia nuevamente este curso? Iniciamos el 23 de abril, eh, o sea, se, después de Semana Santa. Reitero, yo voy a estar en México del 9 al 16. Eh, entonces, el, el día 23 de abril iniciamos. Ya tengo ahorita seis alumnos. Eh, yo espero un mínimo de 10, si se pueden más, pues más. En la anterior ocasión salieron 13, 13 alumnos este, graduados. Entonces, este, lo hacemos así, de esa manera, ya ahorita, eh, pues son seis alumnos, pero pues ya estamos próximos a iniciar. Ok, ¿se puede decir el costo del, del curso? Claro, el costo normal, eh, o sea, sí. sin el descuento que les voy a hacer por, por ser este, de la Legión Oxlack, no. ¿sigue siendo la Legión Oxlack o ya no? Sí, sí, sí, ah, sí bueno. a veces le ponemos al programa la rajada peludona y cosas así, pero sí es la Legión Oxlack. Bueno, si me escriben y dicen, yo soy de la rajada peludona y de la legión les pues voy a hacer un descuento. Pero el precio normal en pesos mexicanos es de $1,500 pesos al mes. Ok. Algo así como $75 dólares americanos. Sí, y son eh, y seis más, meses. Sí, son seis meses, es decir, al mes. Y en pesos colombianos mil. Entonces... Para la Legión Pelu... Ah, mira, ahí escribieron que para la Legión Peludona, <risa> ya salió un nuevo nombre. Pues para la Legión Peludona, ahí ahorita, antes de, de que finalicemos la entrevista, me recuerdan dar mi WhatsApp, ahí también mi esposa lo estaba compartiendo en el chat, para que me escriban y me digan, oye, yo soy de la Legión Peludona, y ahí les hago su descuento en, en su mensualidad. Perfecto. Ahorita, el consultorio que en, en donde estás, entonces recibes a gente porque haces consultas de sanación sí o, ¿Holística o cómo se le puede llamar? Bueno, aquí en consultorio manejamos varias cosas, entre ellas, eh, tarot de egipcio, oráculo angélico. A ver, ¿me, me puedes decir qué es qué es cada uno? Eso no lo conozco, no doy, de... ¿de qué trata? Eso suena interesante. Son oráculos. Sí, seguramente has visto las lecturas de tarot que va la gente. a. Ok, ok. Este, no lo voy a leer ahorita, porque no es el tema, pero este es el oráculo angélico. Ok. Acá está el tarot egipcio. El tarot egipcio, tarot, pues viene del libro de TOT, que era la Biblia de los Egipcios. Esta okay. es la Biblia de los Egipcios. Ok. Entonces, lecturas de ambos oráculos, eh, limpiezas energéticas, y trabajamos con, con tres técnicas de, de sanación, de terapia alternativa, que son eh, bioquantum, que es sanación a través de la imposición de las manos, eh, con cromoterapia energética, que es la técnica de Gastón Atlante. Es básicamente una, una linterna que tiene una punta de cuarzo y a través de, de cierta información nosotros sacamos el número maestro de lo que está pidiendo el campo abrico de la persona, qué color está pidiendo y sobre ese color trabajamos. Puedes ver el aura de las personas. Sí, claro. ¿Con, con algún aparato o cómo es? No. No, eh, o sea, sí me apoyo con, con, con algunas, eh, algunas herramientas pero normalmente este, en consulta puedo, puedo verificar el campo abrigo de la persona okay. y, eh, y trabajamos también con Tameana, que es la nación con unas puntas de cuarzo a través de símbolos pleyadianos eh, y pues también trabajamos con el tema de los duendes personalizados algunos, algunas esencias que son específicas para, para cada cosa y, este, y es un conjunto pues, de varias cosas que, que tenemos aquí consultorio tanto por ese lado como por el lado de los de los cursos de los diplomados y del lado pues también de, de mi canal de youtube ok entiendo lo de los duendes como personalizados alguien quiere un duende por ejemplo hace rato que hablaste de los duendes aquí decía yo quiero un duende de qué trata qué hay que hacer y, y, y cuánto cuesta y todo eso bueno un duende personalizado en pesos mexicanos está alrededor de los 600 pesos eh, hace cuenta la persona entra en contacto conmigo me dice, oye, yo quiero un duende personalizado. Sí. ¿De qué se trata? No es que yo haga 20 duendes y los tenga en exhibición, uh -huh. sino que cada persona que me escribe voy haciendo el duende conforme me los van pidiendo. Entonces eh, se hace a través eh, con información como el nombre completo de la persona se hace con la fecha de nacimiento completa de la persona, entonces se hace un ritual especial en el cual se le, se le colocan algunos símbolos en el interior del duende, se hace un ritual obviamente hermético, o sea, es decir cerrado, oculto, con sí. el cual se invoca la energía elemental los elementales son los guardianes de los cuatro el elementos de la naturaleza, agua, tierra, fuego y aire y a través de ese ritual invocamos al elemental que le corresponde tener a la persona entonces, nosotros entregamos ya un duende eh, pues, ritualizado, activado. Ahí en mi canal de YouTube hay un ejercicio que yo hago con algunos dispositivos que miden campos electromagnéticos y eh, hago un antes y un después de cómo funciona un duende ya, eh, como que puede ser como un adorno, a un duende eh, a un duende ya ritualizado. Entonces, cuando, uno, cuando un duende está ritualizado, ¿qué eh, ¿Qué hace? Bueno, normalmente ellos, eh, depende el, el concepto para cual los ritualices, porque hay personas que me los piden para protección, abundancia, prosperidad, salud, cualquiera de esos conceptos o varios en un solo duende, eh, pero a veces hacen cosas, eh, tengo un, un testimonio de un militar que adoptó uno de mis duendes, me pidió su duende, pues a eso me refiero, eh, en la ciudad de Ibagué, eh, como muy cerca de aquí de, de Bogotá, Sí. Como que no creía en el tema de los duendes Pero le llamó la atención, se le hicieron curiosos Y dijo, voy a adoptar un duende contigo Y así fue, él me escribía Cada tercer día Para preguntarme cosas de los duendes Entonces un día Me escribe un mensaje y me dice Oye, este, quiero contarte algo y yo, ¿qué pasó? Pues mira que me pasó Algo bien raro, es el sábado Iba a salir con unos amigos Con unos compañeros de trabajo Por la noche a, a echar unas cervezas con unas muchachonas, y a mediodía simplemente, dice, yo no sé cómo, pero me tropecé y me lastimé una rodilla, dice tú sabes que pues nosotros, por nuestro trabajo como militares, pues además de las botas que usamos, que nos permiten no troncharnos un tobillo tan fácil, eh, no somos pues como, tan fáciles de que nos caigamos así como así, sí. entonces dice, se me hizo raro, pero ahí quedó, no fui, al, dice, no fui a la fiesta con estas personas, y al otro día sus amigos le dijeron que qué bueno que no había ido porque los habían drogado, les habían echado escopolamina y entonces este, les habían robado, les habían vaciado las tarjetas del banco. Uy, entonces, o sea, como que el duende de alguna forma ahí lo protegió. El, el duende de alguna de alguna forma lo protegió. Entonces ahí tenemos también eh, cosas, por ejemplo, creo que tú has investigado ese es, es caso de, de los aluches, por ejemplo de cómo en, en, el, en la carretera que va el aeropuerto de Cancún, pues hasta tuvieron que construir un puente llamándole un chamán, porque se les caía el puente cada vez que lo querían construir, porque no habían permi pedido permiso a los aluches. Exactamente, ¿Sí? sí. Y hasta que no llevaron a un, a un chamán maya, entonces hizo un ritual específico de ofrenda a los aluches, no se pudo terminar de construir el, el, el, el, el puente. Exactamente. De hecho, ¿no? hay una, una pequeña pirámide, ¿no? Una pirámide, sí. De hecho, tiene poco eh, que, que fui... Y sí pude ver el, el puente con la pirámide ahí y la historia precisamente de estos aluches. Sí, entonces, este pues haz de cuenta que yo lo que hago es hacer el duende desde el inicio. Mira, aquí tengo, no me gusta mostrar el, el proceso el de cómo lo voy haciendo, pero esto es la cabeza de uno de ellos. Si te fijas, tiene una base de alambre. Sí. Este, esto es un material que se llama porcelanicrón, que es muy duro. Se vuelve como, como, un, como un plástico sí. duro y ya de ahí pues este, yo voy moldeando cada parte a mano, o sea es un artículo artesanal, no utilizo moldes por lo tanto okay. todos los duendes que yo elaboro, aunque queden parecidos porque la técnica pueda, pueda resultar eh, la misma, pero cada duende es distinto, entonces okay. eh, ahí es en donde entra pues, también el tema de los duendes personalizados ¿Y le pones un nombre o... Sí, o, cada... o, o ellos le ponen cada quien su nombre? Cada duende se entrega con su nombre, con una uh -huh. esencia especial que nosotros hacemos a base de hierbas, dejamos macerar eh, más o menos por 15 días un, ciertas hierbas eh, y se entregan con esa esencia con ese splash que es muy específico para ellos y el nombre y una piedra la piedra funciona como un vínculo entre el muñequito por así decirlo y la energía del duende. ¿Y de dónde sacan el nombre del, del duende? A través del ritual a través del ritual que hacemos es cuando, cuando esta energía entrega su nombre y es cuando se le coloca el nombre al, al, a este duende muy entonces, bien. ¿Cuánto tiempo tienes ya en Colombia? En Colombia ya cumplí cuatro años. ¿Ya? Hecho, cuatro años? Uf, y de hecho, ayer cosas estuvimos, cosas. o sea, cuatro años, pero de estar yendo a México este, en lapso. Seis meses, ¿no? Sí, porque anteriormente no tenía no tenía la visa de, de residente, eh, entonces tenía que salir cada, cada determinado tiempo, y este pero ya eh, hace pues poquito antes de que empezara el tema del, del, del virus, este, es que, que ya estoy legal en Colombia, entonces ya tengo más de dos años, un poquito más de dos años acá. ¿Estás legal porque te casaste? Sí, sí, estamos, estamos casados, estamos esperando bebé, por cierto. Ah, entonces, felicidades. Sí, gracias. Entonces, sí, este, pues es un tema bonito. A mí Colombia me gusta bastante. Tiene, eh, el tema acá paranormal no está tan, tan sencillo, no está tan explorado. La ah. gente a veces es muy cerrada al tema. Por lo tanto, no hay tantas opciones como, como para ver contenidos de, de esta naturaleza. Es lo que es lo que te iba a empezar a preguntar sobre eso, pero antes de que pasemos a esta parte, eh, me, me causó risa un poco de que la gente estaba diciendo que, que si nacen de huevo, porque un explorador paranormal dijo que encontró un duende y que, que nacían de los huevo, de huevos. Entonces, ¿los duendes de dónde nacen? No, ellos no es que nazcan de huevos. No, no sé si nos están albureando más bien pero no, no, no, que... no, es que un explorador dijo en una transmisión y pues se burlan no, de él, no, ellos eh, los, los seres elementales se manejan ellos, ellos normalmente habitan eh, la cuarta dimensión nosotros nos encontramos en la tercera, ellos habitan el plano astral, entonces también ahí, eh, uh -huh. tal vez muchos se pregunten y, y a, se le acercan a todo mundo los duendes, no, ellos tienen una facilidad de poder percibir el campo áurico de la persona Así como algunos animalitos, por ejemplo los perros, pueden percibir nuestro aroma de adrenalina y nos pueden atacar, así estos seres perciben nuestros cambios de coloraciones o nuestros cambios de humor en nuestro campo áurico y en base a eso, si su energía es empática a la de nosotros, se van a acercar, de lo contrario no se acercan. ¿No son malos? No. Ellos son seres neutrales, pero ya depende de, de la persona o el practicante de, de magia o el mago o el hechicero, si los maneja para algo negativo o para algo positivo, pero ellos son seres neutrales, lo que pasa es que se dice que son eh, traviesos o que son, o que son malos porque precisamente son traviesos, porque les gusta el juego, entonces o les gusta esconder cosas, pero no, no es que sean malos, a pesar de que hay muchas eh, leyendas, por ejemplo de los cheneques, de que han secuestrado niños y que se los llevan a las cuevas, ellos son completamente seres neutrales, no tienen una malicia, y por el contrario, ellos en su grado jerárquico, o sea, jerárquico, aunque tienen un grado evolutivo más avanzado que el de nosotros, ellos en su grado jerárquico eh, eh, obedecen al ser humano. Entonces, depende de la intención de cada ser humano. No hay magia blanca ni negra, la magia es solamente una. Todo eso está, eh, depende de la intención. Dec dicen los eh, principios herméticos, eh, de los cuales está fundamentada la creación y que están escritos en el, en el libro de Equivalión de Ernest y Megistro, en el primero dice que todo el universo es mente, que todo el universo es mental. Entonces, si nuestra mente o nuestra intención está en ponerle algo negativo a las cosas, seguramente ellos se van a ir por ese lado, porque el ser humano así se lo ordenó. Entonces, depende mucho de la actitud del mago, y por eso, reitero, no existe magia blanca ni, ni, ni negra. Es solamente una, pero depende de la intención de la persona, es cómo funciona el tema de la magia o o, o cómo, cómo funciona hacia otras personas. Muy bien, interesante lo que mencionas sobre esto de la magia. Yo no lo, no lo había percibido así. Qué bueno que nos lo aclaras. ¿Puedes dar tu número? Porque si están preguntando por tu número, lo voy a poner en el en el chat. Sí. Y pues que la gente que esté viendo este, esta transmisión o este video, que lo guarde. ¿Cuál es tu número? Gracias, Oxlack. Es el más 57. Más 57. 318. 318. 6.97 A ver, espérame, porque aquí no me sirvió Más 57 Ajá, 3.18 Espérame, es que no me deja, no me deja poner números A ver, déjame ver ¿Qué hago? Más 57 Ya puedo, ajá 3.18 Ajá, 6.97 Ajá, 6, ajá. 38, 31. 38 31. Ahí lo puse Más 57 3.18 69-73-83-1 Sí, de hecho, ahorita que, que estaba dando el número eh, me acordé de, del cubo que una vez me regañó una vez estábamos acá, me dice no mames, ¿a poco das tu número personal? Digo, Pues sí, bueno, yo no tengo problema o sea, no tengo problema que la gente me escriba sí. eh, trato de responder a la medida de lo posible y es el único número que manejo, entonces yo respondo personalmente todas mis redes sociales y mi número de Whatsapp Ah, pues perfecto. Ahí ya pusimos el número en el, en el chat. De todas maneras, en la transmisión pueden repetirlo para escuchar el número. Te iba a preguntar precisamente eso sobre los fenómenos paranormales, cómo lo ve la gente en Colombia. Si uh -huh. has tenido la intención de a lo mejor crear un, un programa tuyo que ya tienes la experiencia dentro de Colombia o sientes que es mucho mejor hacerlo como lo estás haciendo por medio de Internet. Bueno, es una pregunta bastante interesante porque eh, de tener la intención, pues tengo la intención, lo que pasa es que se requiere mucha plata, o sea, para poder crear un contenido para un programa de televisión, de televisión abierta, si a eso nos referimos. Además de que yo me encontré en, en Colombia un fenómeno que yo pensé que solamente ocurría en México y es que cuando llegas a, a Colombia piensas que eh, puedes... Eh, aportar o puedes tratar de colaborar con, con algunos otros investigadores y hay mucho, o sea, hay mucho eso que hay en México de, de lo que yo le llamo el, el, el imperio, ¿no? O sea, si tú vienes y yo ya estoy en un programa de televisión, olvídate que te puedo echar la mano, olvídate que puedas venir al programa porque me da miedo que me vayas a robar mi chuleta. Aquí también funciona de la misma manera. Entonces, eh, desafortunadamente, o sea, reiteraba nada más, ver, te comentaba nada más, había... Eh, ahorita quedan dos programas de, de tema misterio que sí. vendría a ser el cartel de la mega eh, que yo por más que he hecho el intento de tocar la puerta o sea nunca me han dicho oye ven no me han dicho ven, yo creo saber por qué es pero nunca me han dicho ven Sí, este y en el tema de Canal Red Más hace poco me encontré por casualidad o causalidad a Esteban Cruz Diño en, en, en el centro de Bogotá Sí. Y yo me presenté, le dije, mira, yo te he estado buscando por redes, yo soy parapsicólogo, me dedico a esto, eh, me gustaría algún día pues, que me invites a tu programa. Dijo, claro que sí, mira, vamos a grabar un programa acerca de fenómenos paranormales y te voy a invitar. Entonces, pero pues ya depende de, dependerá de él. En cuestión de estas televisoras, creo que es complicado por el tema económico, eh, pero también, siendo honesto, yo nunca he tocado esa puerta. O sea, nunca he ido a un canal y decirles, mira, yo tengo este contenido hagamos algo, yo nunca lo he hecho, pero es un nicho que no está muy explotado, eh, creo que tiene sus pros y sus contras, los pros es porque no está muy explotado y uno tiene un poquito más de, de posibilidades de que te digan que sí, pero por otro lado, aquí a la gente y a las televisoras les da mucho, mucha desconfianza o mucho miedo el tema paranormal, entonces no cualquiera también te acepta una es una propuesta de esas, ¿no? O sea, por comentarios de tus compañeros, no es un tema tan, tan fácil, pero creo que en algún momento podría, se podría realizar, claro que sí. Pasa que son muy religiosos, ¿no? Son muy católicos. Sí, sí, hay una situación ahí que eh, además, como comentaba al inicio de esta transmisión, dicen ah, es que Eduardo Escoto es parapsicólogo, es brujo, o, o, o este, es, es hechicero. Entonces, eh, piensan que uno es brujo, aunque... La palabra bruja o brujo, pues no tiene nada que ver como la conocemos normalmente, ¿no? O sea, un brujo o una bruja es una persona de conocimiento. Lo que pasa es que ahí, en eh, las caricaturas, el Hollywood, eh, la mala información o la ignorancia nos han hecho creer que una bruja, pues salen con una narizota que hace rituales, que va a una que aquelarre, que van a adorar al diablo, pero, este, pero no es así. Entonces, hay mucho, eh, pues, mucho concepto negativo sobre este tema en, en Colombia pero afortunadamente, o sea, me he podido relacionar con las personas indicadas que son las que están en el tema, pero también traen sus propios proyectos, entonces eh, aquí cada quien trabaja como por su lado. su lado, no hay como tanto como esa unión como, como se podría esperar, ¿no? Ok, porque pensándolo así, hasta se podría hacer un congreso, ¿no? Sí, sí, se eso también, eh, se han hecho algunas, algunas expos, hay sí. una llamada Quimera que la organizaba Rafa Taibu y ahí de Valencia. Este, pero volvemos a lo mismo. Eh, había investigadores que eran invitados a ese, a ese lugar. Sí. Se sienten como atacados cuando saben que, que, que está uno como invitado. Y más cuando uno es extranjero, ¿no? Y sobre todo porque este, lo primero que hacen es meterse a, la, a ver la trayectoria de, de uno. Entonces dicen, ah, pues esta persona no, me viene, a quitar, me viene a quitar la chuleta. Y no es así. Creo que por eso, y lo he mencionado en, en algunas entrevistas que me ha hecho Johanan en su canal, por eso la investigación OVNI, la investigación paranormal, yo creo que no avanza. Porque no hay como un... Eh, como que no nos ponemos de acuerdo entre investigadores y decimos, bueno, hay que unir, hay que unir esfuerzos, hay que hacer alianzas estratégicas y palante, no, O sea, seguimos metidos como en el mismo concepto de, de los años 90, en los que se tenían programas de televisión y si tú eras de un programa no puedes estar en si estás en TV Azteca tú no puedes estar en Televisa por ejemplo, así sí. se maneja ahora y creo que eso es lo que le falta a la investigación paranormal, le falta unión o sea unión entre investigadores pero pues sí, o sea esa idea que tienes no, no se descarta la de un congreso o sea por eso creo que también al cubo le gusta mucho venir a Colombia porque ve que la, el, el nicho de lo paranormal acá es muy, eh, es muy eh, o sea es muy bien recibido pero hay que saberlo trabajar y hay que saber cómo hacerlo. Dice Beatriz que qué se necesita para entrar al curso. Nada, nada más tener ganas y pues pagar tu mensualidad, eso es todo. No se necesita un conocimiento previo porque ahí empezamos desde cero, o sea, desde la introducción a la parapsicología, es la introducción de todo, básicamente. Ok, te iba a preguntar si ahora que estás tanto tiempo allá en Colombia, ¿Tu contenido lo consume más los colombianos sí. o tienes el público mexicano? Hay público de todos países, pero sí, este, viendo las estadísticas ahí, este, es más, eh, es, el contenido es más visto por, por gente en Colombia y en Ecuador, gente en Colombia y en Ecuador, en México, y después de ahí se va en menor grado a otros países, sobre todo pues por el cambio de, de horarios, y por la dificultad del idioma. De hecho, el próximo domingo, sí. eh, es la primera vez que lo voy a hacer en mi canal así, eh, voy a entrevistar a una, a, a una persona, una, una mujer que se llama eh, Isibela Constein, ella es como, dentro de otro grupo de personas, ella es como de las... Eh, pues como de las personas indicadas para hablar del tema del vampirismo a nivel mundial. Okay. De las cosas de vampirismo, entonces ella es estadounidense, yo aunque hablo inglés un poco, o sea, pues la barrera para traducir a veces los conceptos técnicos no es tan fácil, entonces el próximo domingo voy a hacer un ejercicio así en mi canal de YouTube con un traductor simultáneo que nos va a estar traduciendo la entrevista, entonces creo que esas son las barreras, porque también he notado a veces, por ejemplo, en YouTube eh, hay horarios en los que la gente está más conectada que otros horarios, curiosamente uno pensaría que la gente se va a dormir temprano, pero no, a veces a las, acá cuando son las once y media de la noche, pues hay más gente conectada, y eh, sí. metimos a las ocho. entonces las diferencias de horario a veces, todo eso creo que también es una barrera, pues eh, para eso, por, por lo mismo hago contenido seguido en mi canal, tratando a veces de tener contenido de día y otro contenido de noche. Muy bien, eh, también te iba a comentar que allá en Colombia, no existe esto de las exploraciones paranormales, ¿verdad? ¿El urbex? El, el, ¿El urbex, urbex sí. paranormal. Sí, bueno, existe. Yo conozco eh, a dos, eh, dos personas que se dedican al urbex aquí en Colombia. Uno es Jairo Jairo Urbex, así está en YouTube. Y el otro es el hombre misterioso de Colombia, con los que he hecho una muy buena mancuerna. Y a ellos los conocí gracias a El Cubo. Eh, hay otro grupo de investigación que se llama Rastros del Más Allá, pero ellos más que, más que Urbex hacen investigación paranormal. Entonces eh, yo, por ejemplo, con, con, con el hombre misterioso y con Jairo Urbex, lo que hacemos en ocasiones es reunirnos, transmitir de manera simultánea en nuestros canales alguna exploración. Pero yo lo llamo Urbex paranormal porque a final de cuentas es la unión entre los que se dedican al Urbex y los, los que nos dedicamos a la investigación paranormal. Es como esa fusión, como esa unión que yo creo que es la que está chida para poder salir adelante. Solo que ahí no se meten a los panteones, ¿verdad? Aquí no se puede, no está permitido. Sí. No, o sea, algo que yo extraño de México es eso. O sea, extraño de México ir, no sé, al, eh, en Puebla, en algunas ocasiones íbamos a Tepontla, en Puebla, y encontrarte un cementerio abandonado, o sea, en el medio de la nada donde no había a quien cuidar el cementerio, no había una reja llenos de maleza. Eso es lo que yo extraño. Acá, eh, para, para entrar a algún lugar, se necesita permiso. O se necesita pedir permiso por escrito. Eh, hay instancias que no te dejan porque están eh, dirigidas por personas que por su creencia religiosa no permiten hacer eso. Entonces, ah. eh, el, el tema acá es complicado. O sea, conseguir los lugares es complicado. Hace, ¿qué serían? Como 15 días, casi un mes, con, con el hombre misterioso Urbex, nos tocó me, me, había una noticia que estaba corriendo viral en redes sociales de un puente en, en el norte de Bogotá en donde se apareció una monja, se le había subido a varios taxistas eh, incluso conocemos a uno de esos taxistas que está yendo a atención psicológica porque okay. se le tocó la monja fantasma dentro del taxi entonces eh, me dijo, pues vamos a hacer un Urbex ahí ¿cómo ves? Y yo, vale, vamos entonces este llegamos y todo eso era en la calle, o sea, en vía pública era temprano, eran como las 8 de la noche, 9 de la noche, todavía había transporte público pasando por ahí todo, y ya llevábamos como media hora de, de transmisión en vivo cuando, pues no se nos apareció la monja, pero sí se nos apareció un grupo como de 10 militares fuertemente armados okay. para regañarnos que estábamos haciendo ahí, porque no sabíamos que enfrente había, bueno, al lado de ahí, en medio de la maleza pues había una zona militar entonces, wow. les habían reportado la presencia de unas personas que habían estado volando un dron, y dije, no, pues hágame la buena, yo todavía no llego a ese alcance económico para comprarme un dron, o sea, sí. no tengo yo eso, revise mi carro, yo no traigo dron, lo único que traigo, pues, es el estabilizador, el, el, el Osmo, y traigo, este, dos, dos dispositivos que traía en ese momento para la investigación, que era el Spirit en la PCB-11, y el Ghost Meter, pero pues no traigo el celular, y no traigo más, o sea, la linterna para él de contar. No traigo más. Ahí nos retuvieron, como nos hicieron cortar transmisión. Eso quedó grabado, ¿eh? O sea, que además que fue lo lo chido de la investigación, porque quedó grabado el momento no que grabado. Que... y nos tuvieron allí eh, detenidos como una hora, haciéndonos preguntas de todo tipo, pensando que pues que traíamos algo prohibido o que estábamos haciendo algo malo. Y es que la situación de seguridad en Colombia no está específicamente en Bogotá no está para menos, o sea el, hace, hace dos días hubo un atentado en una estación de policía con una bomba que ya fue este, pues, corroborada que fue las disidencias de las FARC entonces este, el tema de seguridad en Colombia está, está pesado, por eso los militares se ponen en ese plan, pero ya cuando pues acreditamos que, pues, que éramos youtubers, que estábamos haciendo una investigación paranormal, que lo único que buscábamos era la monja fantasma y que yo me acredité como prensa Sí. en este momento ya ellos revisaron todos los papeles, tomaron fotos del carro, y nos dijeron váyanse, no pueden seguir grabando acá entonces pues afortunadamente quedó grabado porque así las personas pues saben cuál es el riesgo que también con los investigadores pero sí, eh, sí con ellos dos he podido hacer una muy buena mancuerna con rastros del más allá, apenas los conocí hace más o menos un mes, en una sí. investigación que estuvimos haciendo fuera de la ciudad de Bogotá eh, y, y también, o sea, realmente me parecieron excelentes personas porque ellos en su en su trabajo y, y yo en el mío. O sea, no había como ese conflicto de intereses de, ah, no, y ahora vienen este, no. O sea, había un, un trabajo en equipo realmente muy chido. Mira, aquí me preguntan que, bueno, me dicen que si te preguntes sobre el Spirit Box, ¿sirve o no? Sí, sirve. Sí, fíjate que si, si viste el video del, del Bronx, hay una sí. parte en donde me dicen marica, y en otra me dicen hijo de puta, me dicen. Y normalmente el, los, eh, los habitantes de calle que, que, que consumen algún tipo de, de estupefaciente normalmente hablan de esa manera. Entonces sí funciona. O sea, funciona. Y el Ghost Meter, aunque muchas personas no creen en él, yo, yo al principio no creía en ese aparato. ¿Qué es el Ghost Meter? Es un aparatito que, que tiene una aguja, entonces tú lo prendes, tiene algunas modalidades y tiene unos focos. Entonces, hay una modalidad que se llama modo Ouija. Tú preguntas en respuestas que puedan ser sí o no. y eso okay. te, una, una vez para sí y dos para no. Entonces, okay. eh, yo no creía mucho en ese aparato. Ese aparato originalmente me lo regaló mi esposa hace algunos años. Y entonces, este, cuando me lo regaló, vivíamos en otro departamento, al, al sur de Bogotá, eh, y me dice oye, si ¿sí probamos el aparato? Dije, pues a ver, vamos a probarlo. Y empezamos a preguntar cosas. Cuando de repente, eh, pues entramos en contacto, o en comunicación aparente, con una persona, una mujer, que le preguntamos si había fallecido en ese lugar, dijo que no, que si era familiar de alguna persona del, del edificio de apartamentos, dijo que sí. Pues la primera que se nos ocurrió fue la dueña del departamento, dijo sí, ¿es sí. su mamá? Sí. Y en ese momento se... Se cortó la, la comunicación. Okay. Eh, por curiosidad, Oxlack, le dije a mi esposa ahí, pues márcale a la señora fulanita, a la dueña del departamento, y con el mayor de los respetos, pregúntale si su mamá todavía vive. Cuando mi esposa le marca, la señora le dice, mi mamá justo un día como hoy, pero hace un año, falleció. Dice, y yo ahorita voy saliendo de una operación, estoy hospitalizada, voy saliendo de una operación de peritonitis. Dice, para mí eso es un mensaje de mi mamá que, que wow. está entonces son esas veces que he podido corroborar que esos dispositivos funcionan eh, lo que pasa es que hay que tener mucha mucha paciencia para poder captar un, alguna manifestación con ellos, yo básicamente los utilizo como para corroborar lo que el, tal vez una persona sensitiva pueda estar percibiendo si la persona sensitiva está percibiendo una entidad y a mí se me manifiesta también en los dispositivos, ahí hay una forma de corroborar pues que el fenómeno paranormal está siendo real muy bien, interesante. También preguntaban por el dije que tienes, ¿de qué es? Oye, la gente aquí es bien preguntona, ¿no? Pero bien preguntona, no sabes cuánto, ¿eh? Pero no, bueno, esta se llama Dracos ank es un símbolo que representa a una orden vampírica de la Ciudad de México. Entonces, es un símbolo que llevo con mucho cariño, eh, lo elaboró mi amigo Ricky Six. Y, este, y lo llevo con mucho... O sea, me gustó. Me gustó porque, eh, si te fijas, es una, es una cruz egipcia. Sí. Que tiene un cráneo con este alado al que es el símbolo del templo del vampiro en Estados Unidos. Pero en la cruz egipcia me acuerda a mi hija. Mi hija tiene un nombre egipcio. Entonces, lo llevo como por, como, por mucho cariño. Más que como una protección, lo llevo como un cariño para protección, pues utilizo otro tipo de cosas. Y eso es de los grupos eh, ocultos que decías eh, que estabas... ¿Te habías ingresado? Algunos, sí, algunos, porque he, he tenido la oportunidad de, de ser iniciado en la francmasonería. Uh -huh. eh, mi abuelo, de hecho, fue Masón Grado 33 el, okay. Fue uno de los, de los cofundadores de la gran logia del estado de Querétaro, por allá en el año 1932. Entonces, pues sí tengo, tengo algunos eh, pues algunas eh, participaciones o algunas iniciaciones en diferentes, en diferentes grupos, ¿no? Ok, qué interesante, ya has vivido y pasado por muchas eh, experiencias que tienen que ver con todos estos temas, seguramente tienes muchas historias. Hoy solamente conocimos eh, tu, tu trayectoria a medias, no hemos tenido tiempo para platicar sobre experiencias sobrenaturales ni avistamientos ovnis y demás, pero quiero que me digas, que me platiques qué es lo, lo que piensas hacer a futuro, ahora que estás en Colombia, a qué, a qué le tiras, qué... ¿Qué estás buscando hacer con, con este tema paranormal y con tu eh, pues con tu trayectoria profesional? Bueno, con el canal de YouTube, pues continuar. YouTube ha sido una plataforma con la cual estoy muy agradecido porque es una, una plataforma con la cual podemos eh, compartir eh, nuestros contenidos, nuestras investigaciones y lo que nos apasiona hacer eh, <coughs> eh, a proyectos a, a corto o mediano plazo, pues es estoy construyendo una, eh, tenemos un terreno a las afueras de Bogotá, en un lugar que es un clima cálido, además de pues, construirle su casita con su piscina, quiero ponerle un temazcal, una aldea de duendes, que sea un lugar también para retiros este, pues, espirituales, un poquito de observación astronómica, observación ovni, y este, eso como a corto plazo. Y también pues, eh, la idea es en algún momento que tenga la posibilidad de hacerlo, pues, eh, entrar en la televisión de lleno, en la televisión colombiana, ya sea como invitado a algún programa o simplemente, pues, tratar de hacer un, un contenido propio, ¿no? Eso es sí. lo que a mí me gustaría, y eh, lo que yo, pues, eh, por lo que estoy tratando de luchar, eh, porque a final de cuentas, yo, eh, ahorita que estoy haciendo solamente contenido para YouTube, créeme que me hace falta, o sea, el, el ritmo con el que, por ejemplo, ExtraNormal te, te, te acostumbra, ¿no? Que cada semana, hoy ahora te necesito en tal parte, entonces, cada semana hay una investigación, cada semana hay una investigación, y eso es lo que a mí me alimenta, o sea, es lo que a mí me deja eh, a gusto, es lo que a mí me gusta, es la, es la adrenalina que a mí me gusta sentir, y eso es creo que lo que me hace, lo que me ha hecho falta acá en Colombia, pero en algún momento creo que lo podremos lograr. Dice Andrea, pregúntale si ha ido a Peña de Huayca. Sí, estuve en Peña de Huayca, haciendo, eh, bueno, acampando con uno de los máximos investigadores de del tema OVNI en Colombia, que es Don William Chávez, eh, él me invitó a hacer un campamento allí, eh, en el que no pasó absolutamente nada, no pasó ni un solo OVNI, pero sí. el lugar es, es, es impresionante, es un lugar mágico, eh, se tiene como un hotspot de avistamientos OVNI aquí en Colombia, eh, y me queda realmente bastante cerca. También hacia esa, hacia esa zona está la, la laguna de Guatavita, que es en donde se originó la leyenda del dorado, de hecho en el, en el Museo del Oro, que se encuentra en el centro de la ciudad de Bogotá, hay muchas piezas que han sido rescatadas de la laguna de Guatavita, que cuentan la historia del, del dorado, por ejemplo, de esa leyenda del dorado, entonces esa, esa leyenda se origina aquí precisamente muy cerca de Bogotá, aquí en Colombia Está interesante eso del, del dorado, también están los, los aviones, estos subparts, ¿no? en el Museo del Oro Sí, unos, sí. unos aviones precolombinos que están hechos en oro y también sí, sí. hay zonas arqueológicas ahí extrañas, creo que se llama San Andrés o cómo se llama, hay una zona arqueológica que, que hay monolitos y esculturas precolombinas, también está interesante sí. cuando vaya a Colombia, digo es, son como los temas que me gustaría ir a, a observar, a documentar y claro que me gustaría hacer alguna exploración paranormal, ir a este el lugar donde explotó el volcán Sí, Armero No, es que ese, ese lugar es terrible Afortunadamente se puede investigar O sea, súper perfecto ahí Porque conozco al, al, que, al, al guía turístico de ese lugar eh, Al director del Museo Memorial de Armero sí. eh, Entonces es un lugar que se puede explorar súper bien Pero el cementerio, pues te encuentras los cadáveres de fuera Afuera de, los, de las cajas, de los féretros es un lugar eh, pesadito, pero, pero bien, bien interesante también. Y sí, muchas zonas que tienen que ver con cosas precolombinas. Hay uno que se llama Ciudad Perdida, eh, en donde para llegar tienes que caminar como dos o tres días. Sí. Pero entras allá con, con los indígenas y tienen un conocimiento bien especial. Está la Sierra Nevada de Santa Marta, en donde también se dice que es el Tíbet colombiano. Entonces hay muchos lugares... Que, que creo que a ti te podrían gustar y que en algún momento, pues claro, me encantaría realizar alguna expedición contigo. Claro que sí, mi hermano. Mira, dice Elena que te pregunte por los masones. ¿Y qué quieres saber de la masonería? Yo creo que si sigues en la masonería o sobre qué sí, es los no. masones. Bueno, yo me inicié en, en la ciudad de Puerto Vallarta, en Jalisco, eh, en, en mi madre logia Puerto Vallarta número 34, que pertenece a la muy respetable Gran Logia de York de México eh, cuando se le llaman a los diferentes grados o sea el grado de aprendiz, compañero y maestro ya cuando te dan el, el, la exaltación por así decirlo, es el grado de maestro masón yo recibí ese grado y posteriormente eh, me salí por algunos yo no estaba tan de acuerdo en algunas cosas entonces eh, una de ellas es de que yo descubrí que mi abuelo había sido masón y cuando les dije, oigan, quiero ir a investigar a Querétaro sobre mi abuelo, échenme la mano con algún documento que yo avale que estoy en esta logia, me dijeron que no, que porque no había relaciones fraternales, lo vieron en un librito amarillo. Entonces, este, yo me sentí pues como decepcionado en algún momento, no, no, de la, no del conocimiento masónico, sino de la logia en específico, porque al final de cuentas, tres de los tópicos que se manejan en la masonería son igualdad, libertad, igualdad y fraternidad entonces yo no estaba siendo libre de ir a buscar información de mi abuelo eh, no había una igualdad aunque eh, aquellos eran masones espurios, o sea que no eran eh, una logia legal eh, pasan por el mismo proceso iniciático de, de, de un aprendiz masón y además pues no había fraternidad entonces yo no encontraba dónde había quedado eso yo me fui a Querétaro eh, a vivir nuevamente allá y, este, y ahorita estoy como, lo que se le dice, estoy en sueños. En sueños es cuando tú eh, ya no estás en, en, en tu logia, en tu madre logia, pero que pues sigues, sin, sigues siendo activo dentro de tus conocimientos masónicos Yo no estoy activo en ninguna logia, por lo mismo estoy en sueños. Pero en algún momento, si recibo la invitación, he recibido invitaciones para estar en la, tenidas de la gran logia de, de Colombia, he estado en, en dos o tres de ellas, gracias a un, a un hermano, que, este, que me ha invitado Y yo he encantado cada vez que me, que me invita De hecho me pasó algo bien chistoso ¿Me permites contártelo? Claro, claro claro, claro. Te vas a burlar eternamente de mí Pero no me importa, me vale más que te burles <risa> de mí Y que se burlen de mí, pero fíjate que eh, mi, mi amigo me invita Y resulta que este Pues hacen Al final hay un momento en el que Se reúnen los masones en medio del templo Y empezaron a cantar El himno nacional colombiano pero dicen, ah, pues que canta el himno nacional, el extranjero, el hermano extranjero invitado. Puta, yo así, de no mames. Y me ponen el himno nacional colombiano, y yo no me lo sé. Sí. Entonces, empecé solamente a tararear. Da, da, da, da, da, da, da, da, y todos estaban cagados de la risa porque yo no me sabía el himno nacional. Entonces, esa fue una de las anécdotas que tuve ahí en la Gran Logia Colombia. Pero sí, eso, eso es lo que les puedo contar, ¿no? Les puedo contar que pues que hay palabras secretas, que hay, hay formas secretas en las que los masones nos identificamos unos con otros, y este, pero pues el tema también ahí es complejo, porque hay de todo tipo de personas. Mira, dice Elena, ya, ya dijo qué es lo que quería preguntar, que qué es lo que hacen en las reuniones masones. Bueno, puedo decirles de qué está, prohi qué está prohibido hacer, más bien, no se puede hablar ni de política ni de religión, eh, pero sí es un conocimiento filosófico en el cual pues, se habla de muchas cosas, de astronomía, de música, de historia, de matemáticas, de muchas cosas. Pero ahí también hay como, como esa ignorancia a veces de, pues, de decir que los masones son satánicos o que se comen a los niños, o que son reptilianos, o que son illuminatis. Eh, creo que hay un... Hay un conocimiento, o sea, muy profundo respecto a lo que es la masonería pero nada tiene que ver con los reptilianos, lo que pasa es que hay teorías de conspiración que ya a veces la gente hace sin tener el previo conocimiento, al menos yo nunca he comido niños y no realizo rituales, <risa> tampoco Ni sangre de vírgenes dicen en el chat, no, tampoco Oye <risa> que si no, extrañan los tacos al pastor? Híjole, sí pero extraño, ¿sabes? Más que los tacos de carnitas y el pozole Hace, hace unos días eh, andaba con mi esposa aquí en un, en un barrio que se llama El Restrepo, el barrio Restrepo. Los barrios acá son como las colonias en México. Okay. En la colonia Restrepo. Y de repente me dice, yo ya tengo hambre. Y ya el bebé, yo creo que ya tiene hambre también. ¿Qué, onda? comemos algo? Y yo sí. Este ya, había, ya habíamos ido a un restaurante mexicano con anterioridad que estaba ahí y que me había gustado el sazón. Estaba rico. Me había comido unos tacos de pastor precisamente en la primera ocasión y me gustó. Y fuimos y yo vi que en el, en el menú decía pozole rojo y este y además tacos de, de carnitas. Yo dije, no, no <risa> pozole rojo y unos tacos de carnitas. Me voy a pedir los dos y pedir las dos cosas. no Cuando recibo esa madre, o sea, no no quiero demeritar el trabajo de nadie. Creo que los cocineros ni ni, ni colombianos eran. Yo creo que eran venezolanos, uh -huh en donde no sabían ni de la comida mexicana ni de la comida colombiana entonces era una mezcla entre comida mexicana y colombiana total que el pozol estaba espantoso me lo comí como a fuerzas más a fuerzas que de ganas sí. y los tacos no eran de no eran de, de carnitas era como de chuleta de cerdo Ajá. Con pesada, y le echaron un chingo de cebolla y cilantro y ya eran los tacos de carnitas y además carísimo, o sea, pinche restaurante bien caro. Entonces este dije, no, no, no. Y, y a mi esposa le gusta, por ejemplo, mucho el chile en nogada, uh -huh. Los chiles en nogada le gustan mucho. Y este, pero no, yo ya me estoy, ya me hiciste agua a la boca ahora que vaya eh, Semana Santa a México. Aunque digan, no puedes comer carne, a mí me vale más. Yo voy a comerme unas camitas, porque sí, no, tengo que disfrutar mi comida, ¿no? Y el pan de dulce. Aquí hay muchas cosas que no se consiguen en, en México que no son iguales. Entonces, este, pues tendría que disfrutar de mi comida ahora que vaya, que vaya a queletar Entonces, ¿tu plan es quedarte a vivir ya en Colombia? Sí, acá vivo ya de tiempo completo, claro. Claro, ahorita sí. por, la, por la situación pues, de, de enfermedad de mi, de mi papá fue difícil. Sí. Él le dio un cáncer eh, de colon, cáncer, este, tenía cáncer ya terminal. Se lo detectaron realmente, o sea, a muy muy poco tiempo ya de su muerte. Entonces, este... Eh, lamentablemente pues se fue hace, hace dos meses y en navidad que fuimos en diciembre, pues pasamos la primer navidad en familia porque nunca se había hecho en la casa de mis papás así sí. pero pues con mi papá enfermo, entonces se puso complicado eh, y hay cosas pues obviamente que, que me anclan mucho a México, o sea, desde luego mi hija, tengo una hija que vive allá con su mamá este... Pues eh, mi, mi, mamá, mis hermanos, sí. Pero este, pero sí, ya mi, mi casa, mi segunda casa es, es Colombia, ya. Ya hasta a veces se me ha perdido el acento eh, mexicano y a veces ya hablo cosas colombianas acá también. ¿Ah, sí? Bueno, y entonces allá la comida, pues le has bajado a la comida. No, pues tortillas, olvídate, aquí las tortillas son, son de harina, tortillas de harina, no consigues, sí consigues, pero lejecitos de aquí. Y son unas tortillas de maíz que vienen envueltas en un plástico, entonces saben a plástico. Mm. este Hay, por ejemplo, chiles chipotles y se consiguen enlatados de una marca que como todos conocemos. Eh, se consigue, aquí la jamaica es carísima, entonces para hacerte un agua de jamaica, olvídate, eso es un lujo. O sea, hacerte un agua de jamaica es un lujo, pero se consigue, no hay pan de dulce. Mm. Acá, por ejemplo, algo que sí me he disfrutado, que ya no hay, no sé. ¿Qué edad tienes tú, Oxlack? Ahora yo te estoy entrevistando a ti. No, lo de la edad es lo único que no digo. Ah, bueno. Pero es, <risa> Quizás, no sé si te haya tocado todavía el chocolate Milo. Ya estoy diciendo marcas, a veces no, no me goles aquí. Pero sí, yo, el, yo, creo, yo creo que sí, estaba en polvo, ¿no? Era un chocolate en polvo que venía en un sobre verde con un deportista corriendo. Ajá. El chocolate es muy rico y acá, acá hay ese chocolate. Oh. Eh, que usa tacos, pues olvídate, ¿no? A menos que te vayas a algún lugar específico donde vendan eso. sí eh, Entonces aquí hay otro tipo de comidas. Las, los horarios de, los, de las comidas también son muy diferentes. El tipo de comida. Eh, hoy precisamente veía una, una nota acerca de las costumbres raras que tienen los colombianos. Uh -huh. Una de ellas es comer algo que se llama changua. Y no es comida china. La changua es un platillo eh, de Bogotá. Que es eh, leche con, se llama pan calado, o sea, ponen a hervir leche con pan calado, sí. le ponen huevo cocido, le ponen unas hierbas, Ajá. y así se lo comen. Eso es la changua. Eso está raro. Eso está raro. O al chocolate caliente, le meten un pedazo de queso dentro del chocolate no no, sé. no se van tocaría, ¿no? no no entonces este hay costumbres hay costumbres raras además pues de los horarios no aquí se desayuna a las 7 de la mañana a las 11 12 ya hay lo que se llaman onces o, o sea que es como el como el este, el intermedio Ajá. la hora de la comida le dicen al, al, el almuerzo sí. aquí ya es a las 12 del día una de la tarde cuando mucho luego siguen onces otra vez y la cena es la comida es a las 6, 7 de la noche. Eh, aquí no se llaman farmacias, aquí se llaman droguerías. Aquí tú no puedes llegar y decirle a la droguería, oiga, ¿qué tiene para la calentura? Porque te van a dar un paquete de preservativos. Paquete fiebre. Fiebre. <risa> fiebre. este Las groserías, pues, son diferentes. Eh, todo aquí es, es, es muy parecido, pero también a la vez es muy diferente. El clima en Bogotá es muy frío, siempre es frío. Aquí no hay... no hay este Estaciones del Año, que nos encontramos sobre la línea del Ecuador. Entonces, este, las costumbres son diferentes, pero a final de cuentas, pues uno se va acostumbrando a todo, ¿no? Pues sí, eh, pues el amor, pues, no. mientras haya amor, mira donde estés, ¿no? Sí. Así es, exactamente, Oslán. Muy bien, mi hermano Eduardo Escoto, pues ha sido un gustazo conocernos, porque en realidad nunca habíamos cruzado palabra. Pero pues claro que, que te conocía, que tenía, te tenía identificado, tú eres parte de toda esta historia de los investigadores y de las personas que presentan los fenómenos paranormales. Me alegra mucho que, que, que estés bien, que, que te vaya bien, que tengas tus proyectos, que no hayas dejado el tema de lado y que, que sigas adelante. Yo auguro mucha más, más fortuna para tu proyecto como el de, de otros, muchos otros que han venido aquí ...a las entrevistas... ...y pues, te agradezco que hayas aceptado... ...no, pues gracias a ti por invitarme a tu canal... ...yo muy muy gustoso, muy encantado... ...y este y cuando me vuelvas a invitar yo aquí... ...encantado, para ahora sí abordar... ...temas paranormales... ...y, y este tema del ovni... ...y lo, de lo que quieras, y algún día pues... te mostraré, ...les mostraré las calaveras de que están ...ah, tienen. de veras, ¿sabes qué? Vamos a dejarlo... ...para una segunda oportunidad... ...para que sí y nos no. cuentes historias... ...paranormales, ufológicas lo de las calabras de cristal, porque ahora nos dedicamos mucho en ti, para conocerte mucho mejor, la gente, ¿dónde te puedes seguir? Gracias, Oclar, pues principalmente en mi canal de YouTube, me encuentran así con mi nombre, Eduardo Escoto, Escoto, sin la R en medio, porque lo empiezan a trolear por ahí. Escoto, así, Eduardo Escoto, Testigo Paranormal, así me pueden buscar, Eduardo Escoto, Testigo Paranormal, en mi cuenta en Instagram, arroba, la bajo escoto ahí está en Instagram, y en mi número de WhatsApp, el más 57-318-697-3831. Esas son mis redes, en los lugares en los cuales ustedes y un servidor podemos estar directamente en contacto. Oye, por cierto que me habías invitado también a tu canal. Sí, ¿Cuándo mañana, ¿Cuándo? mañana. ¿Cuándo? ¿Mañana? ¿Mañana? No, no, mañana no puedo. ¿Mañana que es? miércoles Mañana es miércoles. No, no creo que el, pueda, pero podemos jueves, yo creo que el jueves. El jueves. El jueves lo hacemos. lo hacemos. Ahí te invito a mi canal, y este, pues ahí los testigos paranormales son bien chidos también, y a mí me, me dará mucho gusto poderte tener ahí invitado especial en mi canal. Claro, entonces, ¿a las nueve a qué hora sería? Digo, a, a las diez de la noche cinco. en Colombia, a nueve de la noche en México. A nueve de la noche en México, diez de la noche en Colombia, en el canal de Eduardo Escoto, el día jueves, ¿verdad? Así es, el día jueves. Gracias, Oxlack. Pues ahí, ahí estamos entonces en tu canal y te agradezco que hayas estado esta noche aquí en el podcast Oxlack. Un abrazote, mi hermano, y saludos hasta Colombia. Un abrazo. Gracias, Oxlack, por invitarme a tu canal y aquí estamos eh, siempre de manera eh, puntual para lo que se te ofrezca por acá. Muy bien. Saludos. Gracias, Oxlack, Saludos. Muy bien, gente. Eh, me dicen que mañana el partido termina a las 9. Sí, digo, piche partido feo de la selección mexicana que seguro va a ser, pero, pero bueno, eh, yo casi no tengo un hobby, casi no tengo entretenimiento. Entonces es, es un pretexto para hacer corajes y pasar un ratito con, mi, con mis amigos, que pues seguramente invitaré al tío Droy nada más. Que es el único amigo que tengo <risa> entonces vamos a ver el partido a las 7 pero a las 10 de la noche estaré aquí con ustedes porque va a venir melissa melissa dijo que iba a estar con nosotros hoy, iba, hoy quería estar acá pero le dije que, que entráramos con el invitado y pues prefirió que mañana entonces mañana va a estar melissa con nosotros mañana tenemos Moco recuerden cuando yo estoy solo Hacemos la mano peludona, digo, la mano, digo, la rajada peludona. Cuando yo estoy solo y hablamos de eh, fenómenos paranormales, nos llama la gente y demás, es la mano peludona. Cuando tenemos invitado, como el día de hoy, es el, el podcast Oxlack. Y cuando estoy con Melissa, es Moco, ¿ok? Son tres programas diferentes, parecen lo mismo, pero son diferentes. Y gente, hoy no me apoyaron con superchats, qué mala onda. Todo el programa sí interesante, sí eh, sí preguntas, sí se la pasaron bien y nada de superchats. ¿Cómo está eso? Ni un superchat, qué mala onda con ustedes. ¿Se les olvidó? Estaba tan buena la plática que se les olvidó. ¿No me quieren o ¿No, qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Entonces, el jueves nos vamos a ver en el canal de Eduardo Escoto a las 9 de la noche para que toda la legión Oxlack llegue eh, y pues haga de las suyas en el chat, porque ya, ya veo que son bien desmadrosos, son bien desmadrosos. Entonces, ahí los veo en el chat eh, de, del canal de eh, Eduardo Escoto. Les voy a poner los links seguramente en mis páginas, en mi Facebook y en el Instagram. Así que ya lo saben. Ha sido un gusto estar con ustedes. Son las 11.02. Otros anuncios es que estoy realizando los próximos videos. Y los próximos videos eh, ya van a ser mocos y van a ser icebergs. Entonces, a ver qué tal me va con ese nuevo contenido. Eh, espero que me ayuden a hacer más mocos. Se escuchó bien feo eso, espero que me escuchen hacer mocos este en las tardes y los icebergs espero también les gusten, no nos vamos a, a, a unir a, a los canales que hacen ese tipo de contenido ahora, obviamente no van a desaparecer la de las investigaciones ni tampoco el, el material que me mandan ustedes lo voy a seguir eh, poniendo, pero principalmente van a ser mocos y van a ser icebergs. Si no saben qué son mocos, mocos son crepipastas O sea, yo les llamo mocos, ¿no? Los mocos son crepipastas. Muy bien, muy bien, gente. Los quiero mucho. Descansen. Gracias por estar aquí. Y todos felices, ¿no? <ríe> mocos, dice Dross Dros Rosas. Eh, uh, eh, sí, pero hacer icebergs hay que hacerlos bien, si no para qué. Sí, pero para hacer icebergs hay que hacerlos bien, si no para qué. María Costa, ¿tú con quién crees que estás hablando? ¿Qué? ¿Tú crees que los chamaquitos que hacen los icebergs los pueden hacer mejor que yo? ¿Que, me, que he tenido toda mi vida hablando sobre estos temas y estudiándolos? Dice, un canto del ángel para despedirnos, pero no hubo ni superchats, gente. ¿Cómo voy a poner el canto del ángel? Ni música, no va a haber ni, ni cumbia de Oxlack ahorita porque, pues no, no se portaron bien. No hubo superchats, ni gemido del ángel, ni, eh, ni cumbia de Oxlack. Oxlack, ve a ver el video de, del documentalista donde sale Abril Medium. ¿A poco ya me, ya me copiaron a, a Abril? Híjole, ahora que venga el documentalista, le voy a reclamar que por qué me anda robando los invitados, no puede ser, no pueden ver nada bueno que ahí se, se lo copian, se lo roban, no puede ser. A mí me cae bien el documentalista. De hecho, lo voy, a, lo voy a invitar al documentalista, pero no es burla lo que hago, es que tengo... ¿cómo te, ¿Qué tengo, Andrea? Tengo este cocofobia o tengo que tengo lulu, lulufonías o qué es lo que tengo andrea así que no piense el documentalista que le estoy haciendo burla sino que tengo un problema mental y, y tengo que repetir como le hace porque porque se me pega la, el sonido eulalias o qué es lo que tengo ecolalia ecolalia ya mi mujer ya ni siquiera me está viendo y aquí yo me la tengo que estar rifando solito. Ecolalia se llama. Tengo Ecolalia. Mi mujer, quién sabe dónde anda ahorita, ni está en el chat. Pero bueno, gente, los quiero mucho. Y descansen. Hasta mañana. Tengo retraso. Sí, tengo un leve retraso mental. Trolfobia. También tengo Trolfobia. Te llevas bien con Negas Oxlack para que lo invites en. ¿Negas sigue vivo? No sabía que Nega seguía vivo. De hecho. Me sentía triste porque pensé que el Negas ya no había había dejado de existir. ¿Dónde lo encuentro? ¿Qué? ¿Dónde vive? ¿Dónde vive el Negas? ¿O qué onda con él? Colalia, gracias Taylor gracias Taylor Vamos a descargar camiones, Slack De hecho, Ricardo Armendariz, vamos a descargar camiones. Me toca ir a descargar camiones a la central de Abastos. Porque como no hubo superchats, pues ni de, de modo que de dónde saque. Ahorita por su culpa me voy a tener que poner unas botas, ponerme una chamarra e irme directo a la central de abastos a descargar camiones porque pues no salió, no salió esta noche. Si les gustan los videos de Oxlack, denle like para ayudar contra el algoritmo, ayuda exactamente Tai Kenpo. miren Tai Kenpo me ayuda aunque sea con un mensajito bueno. Si les gustan los videos de Oxlack, denle like para ayudar contra el algoritmo. Y coméntenlos, coméntenlos, denle like, coméntenlos. Pues ya, gente, ya me voy porque sí tengo que ir a descargar camiones. <risa> Gracias. Yo trabajé en eso, te pone mamadísimo. Eso lo explica todo. De hecho, sí, pues suena bien para ponerme mamadísimo. Vayan todos los que han visto al Abril Medium, vayan al canal de documentalistas, se llama Entrevista a la Bruja. A ver, voy a ver, voy a ver el canal de documentalista porque no sabía que el documentalista hiciera... Eh, pues entrevistas ah, ahora que, que me que extraña que hayan pedido a, a Abril no me vayan a querer robar a los otros invitados, no es cierto no es cierto, es para todos ahí el documentalista le mando un abrazo le voy a mandar mensajito a ver si quiere venir eh, un día de estos y pues a sus otros youtubers de fenómenos paranormales y demás ya aquí se acabó la toxicidad todos somos amigos y pues, es mejor ser amigos, la verdad. Es mucho mejor. Solo no soy amigo de los que son bien charlatanes. O sea, de los bien charlatanes no puedo ser amigo. Eso sí me va a ser muy difícil. Así que, no, no voy a ser amigo de los charlatanes. Quizás sí les hable, pero amigo, amigo no puedo. Muy bien, los quiero mucho. Descansen. Buenas noches. Hasta mañanita. Mañanita 10 de la noche. Con Melissa vamos a ser moco antes de que nos la roben, porque parece que, que Melisa, poco a poco, poco a poco se está yendo a otro canal, así que, pues ya las últimas transmisiones que tengamos con Melisa, antes de que nos la roben, y de que tengan que visitar a Melisa en otras transmisiones, eh, ni modo, ni modo, así pasa, así pasa, vamos a tener que hacer casting para para que otra chica venga a, a, a convivir, a, a hacer la mancuerna, porque pues parece que nos han, o nos están robando a Melissa, Pero pues así son, algún, algún momento tienen que irse. este Irene, Irene acaba de tener novio y no sé, no sé, cuando uno, cuando ya tiene novio es, es difícil, es difícil eh, poder hacer trabajos con, con una chica que tenga novio. Entonces Irene pues acaba de tener novio. Entonces sé que sé que no se va a poder tanto con Irene. Pero pues ahí vemos, ahí hacemos casting. Ahí tengo otra amiga güerita. Ahí tengo otra amiga güerita. Nada más que mi mujer me diga, ok, si puedes, que me dé luz verde. Y luego traigo a mi otra amiga güerita y se las presento. Por, por, por amigas güeritas no se preocupen, no pasa nada. Así que nos estamos viendo, no es cierto Melisa, no es cierto, a Melisa la queremos, no queremos que se vaya Melisa, solo nos sentimos tristes por si se va, por si se va. Bien, nos vemos gente, casting de Chicas Fresas ox estaría bien hacer casting. Muy bien gente, los quiero mucho, descansen, bye.